nuevamente no. todos los eh, sábados eh, para sí eh, ya está ya está transmitiendo sí ya desde hace rato desde que les dije sí ahí está y este háblame Memo sí déjame ver a ver aquí dónde está se está buscando en su correo electrónico eh, precisamente la respuesta. ahí está. A las cinco y pico de la mañana del Congreso. Aquí está. Eh, a la una veintiséis de la mañana enviamos la, las observaciones y comentarios pertinentes sobre el proyecto de inversión pública productiva de un tercer museo de las momias y su área comercial. Y a las cinco treinta y dos, Sofía Ruiz Vaca del Congreso del Estado nos... Eh, comenta que eh, que lo recibió y que va a presentarlo a la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Y nos envía un saludo. Este, de esta manera empezamos esta sesión abierta del observatorio de este sábado 28 para comentar precisamente todo lo que tiene que ver con este proyecto eh, del municipio, del ayuntamiento para obtener el aval del Congreso del Estado para un crédito y nosotros nos invitaron a participar junto con otras organizaciones de la sociedad civil, bastantes, y, y ya mandamos nuestra participación y el Observatorio eh, Ciudadano le toca pre, eh, presentar este documento, esta respuesta, el próximo martes a las diez treinta. Así que yo no sé si lo, el Congreso va a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live, pero sí vamos a participar nosotros a través de, de Zoom. Y bueno, para iniciar este, eh, el asunto, le doy la palabra a nuestro querido amigo José de la Luz Antibáñez Cantero para que nos eh, haga los comentarios que considere pertinentes para abrir este tema. Pues yo hago un público reconocimiento a Guillermo Gerardo Silvicio Fernández por el estupendo trabajo como coordinador. Primero. Dos, demuestra el observatorio de Guanajuato, que somos responsables ante la ciudadanía como observadores y que estamos dando una puntual contestación en tiempo y en forma como nos lo pidió el Congreso Local del Estado de Guanajuato. Todas esas observaciones fueron un trabajo conjunto colectivo del grupo de observadores que me gustaría muchísimo que la gente nos lo pida o lo vea en nuestra web, porque ahí ponemos todos los datos que se requieren porque objetamos por objetamos hacer ese tercer museo. No fue un capricho, no es un insulto, no es una ofensa, es simplemente datos técnicos, razonables y lógicos. Yo quiero agradecerles a todo el grupo esta responsabilidad que han dado ante la sociedad civil que muchas veces se ve incapacitada de hacerlo o por tiempo, por forma, por muchas circunstancias, pero hoy el observatorio, el cinco años de su formación, cumple cabalmente con el papel para el que se comprometió a hacerse, el responder por los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias y felicidades, Memo. Bueno, felicidades a todos ustedes por su participación. Y bueno, algo que se menciona en el oficio de respuesta es que parece ser que eh, nosotros eh, observamos que no, el, el ayuntamiento no realizó todas aquellas cosas que debería haber hecho para poder enviar, como consecuentemente, la petición de, de crédito al Congreso. Por ejemplo no ha habido ningún debate sobre el tema, ninguno así para eso le doy la palabra a Carlos Arce este, y nos hables un poco de este asunto de, de lo que no ha hecho el ayuntamiento y debió haber hecho antes de enviarlo al Congreso Gracias Guillermo buenos días a todos pues así es, eh, creo que el, el, el problema que hay es un problema de fondo y, y este problema es que el ayuntamiento se niega a hacer su trabajo. Hay algunas personalidades del ayuntamiento que han tratado de realizar el trabajo que tienen, que es deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Eh, destacan a al, algún regidor, la síndico eh, Castro, por ejemplo. Eh, pero todos los demás eh, miembros de la, del ayuntamiento, algunos que van a repetir para el siguiente ayuntamiento, simplemente se olvidan de que tienen la obligación de debatir, de, de trabajar, de estudiar y de comunicar los problemas a los que se está enfrentando el municipio. Eh, contra ello, la perspectiva que ellos manejan es simplemente ser apoyos del alcalde para que el alcalde en una posición netamente autoritaria, por cierto, una posición que se le reclama al presidente de la república, pero tal vez aquí no se alcance eh, a, a, a ver en su magnitud, es estar apoyando al, al, al alcalde, al presidente municipal, eh, como un pequeño dictador suelo eh, provinciano, que pueda hacer aquí prácticamente lo que quiera, porque tiene el apoyo de 10 regidores y un síndico, una cosa así. Bueno, esto no puede seguir así en una ciudad como Guanajuato, en una ciudad que tiene realmente el empaque de Guanajuato. Los guanajuatenses no podemos tolerar esto. Y como no podemos tolerar esto, pues les exigimos que haya realmente un debate abierto que se conozcan los problemas, las situaciones que se están enfrentando, que nos la comuniquen y que oigan, y, y que oigan las, las, las críticas, sobre todo, de grupos ciudadanos organizados, como es el caso del Observatorio Ciudadano. Por ello, eh, lo primero que pensamos fue en aportarle al Congreso un problemario. ¿Qué es un problemario? Esto se utiliza, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia cuando se va a resolver o tratar de resolver un asunto. Primero, se arma un problemario para ver qué problemas tiene ese asunto y cómo hay que resolverlo, punto por punto, los problemas que presenta esa cuestión. Aquí nosotros diseñamos un problemario. Y se lo estamos aportando, es el primer anexo que le aportamos al Congreso, para que vea que hay una serie de preguntas que no han sido satisfechas. Ya lo explicamos, porque no hay debate, porque los señores, alcalde, un síndico y, alguno, y la mayoría de los regidores no hicieron su chamba así de fácil. Y entonces, si me permiten, pues voy a compartir un poquito del problemario que pusimos. Por favor, a ver. no quiere, sí, ahí va, aquí está, ya lo ven, no, o sea, no, a ver. ¿Ya se está proyectando? No. Porque yo ya. Ahí en, la, eh, en compartir pantalla, dale. A ver. Y, y ahí ya, seleccionas ya, ya. Este, el texto. Sí, ahí voy, ya. Ahí está ya ahora. Ahora sí. ¿Está? Si quieres a, a abrir toda la página para, para poderlo sí, ver. Sí, es lo que voy a hacer, aquí está. Ajá. ¿Listo? Sí. Ya está. Bueno, aquí está el problemario que presentamos. Son 50 preguntas, 50 preguntas que creemos que es necesario contestar. Seguramente habrá muchas otras. A otras personas pueden tener otras perspectivas y puede haber otras, muchas preguntas conducentes, pero por supuesto, no voy a, a, a referirme a las 50, pero algunas fundamentales. La primera que dice existe una definición clara y fundamentada del valor cultural a tutelar por el Museo de las Momias. Hasta ahorita nadie nos ha explicado en qué consiste este valor cultural de un museo de momias. Eh, entendemos de otros museos, pero de, este, de otros museos en donde se exponen momias, pero aquí todavía no, no, no nos lo dicen. El objeto del museo es exponer cuerpos áridos de valor cultural, científico, educativo, o utilizar una atracción mórbida para generar flujos de visitantes que acuden a un mercado? Porque eso parece que, que es lo que se está buscando. Se pone abajo un mercado para que la gente de pasada vaya al mercado, para que se puedan vender chucherías. Y pues ese es el pretexto, pues es ir a ver las momias. Pero realmente se trata de un asunto comercial. ¿Es eso? Para eso nos vamos a gastar 70 millones de pesos, luego ya Javier nos explicará que en estos 70 millones de pesos no son 70 millones de pesos, o bien estamos ante una acción de contenido recaudatorio para hacer que las ganancias se produ que produzca el museo sean aplicadas al presupuesto general del municipio, lo cual contradice la naturaleza propia de un museo establecida por la UNESCO. Los museos no son para ganar dinero y así lo dice la UNESCO abiertamente. Entonces, si estamos haciendo eso, ya andamos mal. Vamos a tener una exhibición, pero en no un museo. Una cosa bien importante. Hay un estudio que fije el número de cuerpos que sería necesario exponer para cumplir el objetivo de exhibir momias y con ello saber el tamaño y dimensiones del nuevo edificio. Esto es muy importante. Sabemos que hay una colección de 117 momias. La pregunta es, ¿realmente hay que exponer 117 momias? Capaz que con 20 este, se, reale, se realizaría el objeto de, de, de una exposición. Entonces, que un experto, que los expertos nos digan cuántas momias hay que tener, si es que hay que tenerlas. Eh, y otra cosa que es fundamental, resultaría importante conservar el actual museo de sitio por corresponder al lugar en donde se han exhumado los cuerpos en exhibición. El alcalde dijo que iba, que iba a seguir funcionando el actual museo. Este sería un tercer museo porque hay otro en la localidad de Sangre de Cristo, cerca del monumento a Cristo Rey. Entonces, este sería el tercer eh, eh, museo. ¿Es lógico hacer un tercer museo de momias? O sea, nos vamos a dedicar a exhibir y exhibir y exhibir momias por todos lados. Habría que resolver esto y ahora. Quien lo tiene que contestar, son los diputados. Eh, la motivación del proyecto. Eh, el museo actual, por ejemplo, ha recibido la inversión necesaria para brindar un buen servicio. Lo que sabemos es que hay muy poca inversión para el museo, porque la queja es que hay largas colas. Ya sabemos que nada más son en unos cuantos días que recibe muchos visitantes y es cierto, pero no se han hecho inversiones. Entonces, ¿por qué queremos hacer un nuevo museo cuando pudiéramos resolver el, ese problema con un buen servicio en el museo actual? Que nos lo expliquen. ¿Por qué se tomaron esas decisiones así? ¿O por qué se está intentando tomar esas decisiones de esa manera? ¿Qué proyectos y qué mejoras han realizado las diversas administraciones para eficientar el servicio que presta el actual museo? Pues también que nos lo expliquen. Lo otro, en el caso del segundo museo, ¿Cuál será el destino del Museo de Momias ubicado en el Parador de Sangre de Cristo, que es el segundo museo? Pues que nos lo vayan diciendo, ¿no? Eh, consideraciones sobre el tercer museo. Eh, pues que realmente nos definan si se trata de una museografía, de una área museográfica o de una extraña combinación de mercado y estacionamiento mezclado con exposición de cadáveres. Porque pues si hay, van a ser un museo, pues cuando hicieron el Museo de Antropología, pues pusieron el Museo de Antropología y, y, y, y la tienda del museo, que es normal en un museo, y hasta ahí, pero pues no se venden alrededor fritangas y charamuscas y camisetas, ni mucho menos. Bueno, este, ¿cuál es la razón para incluir en el proyecto un área comercial y no solo el museo? Que nos lo definan, sería muy bueno. Y luego, ¿Qué va a pasar con esto de mercadillo que van a poner? ¿Se condicionarán, venderán o rentarán los locales comerciales proyectados? ¿Se concesionará el estacionamiento que se construirá? Porque nos tienen muy sesgado el asunto del estacionamiento y ahí está la idea del estacionamiento. O sea, lo que quieren hacer no es un museo, tal parece. Quieren hacer un centro comercial para vender cosas y quieren también tener un, un estacionamiento este, mucho más importante de lo que necesitaría el, el, el museo. De tal manera que es, es un paquete totalmente diferente, disfrazado de museo. Así parece que es lo que están haciendo estos señores. Eh, una cosa muy importante, bajo qué método se asignarán los locales comerciales. Y luego algunas cosas muy importantes. Eh, esta combinación mercado, museo, estacionamiento no atenta a la dignidad con que deben de tratarse los restos humanos, que solo deben de ser exhibidos con fines científicos y educativos, como lo establece la Ley de Salud, porque ahí hay una ley que ya dice cómo tiene que ser tratados este, los cadáveres y los cuerpos humanos. Eh, ¿Existe un documento que consigne la opinión sobre este proyecto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, órgano técnico de la UNESCO para garantizar el cuidado de ciudades que son consideradas patrimonio de la humanidad? No nos han mostrado el dictamen de ICOMOS. Uh, ya nos podrá platicar un poco de esto este arcos. Eh, ¿Cuál es la posición del Instituto Nacional de Antropología e Historia con respecto al proyecto? Hay por ahí alguna declaración del, del delegado, pero no hemos visto una resolución eh, oficial del Instituto Nacional de Antropología al respecto. Otra cosa importante, se cuenta con la opinión de la Secretaría de la Función Pública Federal a fin de cumplir con la donación condicionada cláusula tercera de la escritura pública 4576 consignada en el título de ferrocarriles nacionales de México a la presidencia municipal, no pueden hacer lo que quieran, tiene que haber un visto bueno de la Secretaría de la Función Pública antes de la Secretaría de la Contraloría, esta, esta eh, escritura es de 1998, pero ahora tienen que acudir a, a solicitar el, el visto bueno de la Secretaría de la Función Pública. Todavía es que la mayoría de los restos humanos expuestos son de personas que profesaron la fe católica, como se sabe por escapularios y rosarios encontrados en los ataúdes. Se, se cuenta con el beneplácito de la iglesia católica para la exhibición de todos estos cuerpos, porque es diferente el museo de sitio. El museo del sitio es un panteón abierto en donde hay una, una, una exhibición. Ahorita, cómo está, lo podríamos entender eh, respecto al culto religioso este, y a la fe religiosa de, de, de, de la gente. Están en el panteón, por así decirlo, pero ahora lo están sustrayendo del panteón para ponerlo en una sala de exhibición con un mercadillo. Entonces, pues no sabemos cuál sea realmente la posición, especialmente de la Iglesia Católica al respecto, de volver ya una verdadera exhibición, este, los cuerpos áridos que se van exhumando de la, del, del, del Panteón de Santa Paula. Eh, y esto pues no, no, no lo tenemos. ¿Cómo afectará la construcción del nuevo mercado con 53 locales apoyado por un museo al flujo de compradores y visitantes, por ejemplo, del Mercado Hidalgo. Pues capaz que le están dando la puntilla al Mercado Hidalgo. Hay que preguntarnos eso. Yo, si fuera locatario del, del Mercado Hidalgo, yo estaría muy preocupado. Y por el otro lado, se va a demoler el Centro de Iniciación Deportiva y sabemos qué valor se perderá y cómo se recuperarán estos servicios a la comunidad de, de jóvenes deportistas. Porque no solamente va a ser el costo que están programando de esto, sino, el, sino también ahí es adentro va la demolición de instalaciones que ahorita están funcionando, son funcionales y prestan servicios importantes. En cuestión de la observación sobre el proyecto arquitectónico, eh, otra vez, ¿por qué se combina la construcción con un mercado? ¿Por qué... Eh, no se considera dentro del presupuesto del proyecto los trabajos de acondicionamiento museográfico de las salas de exposición. Se les olvidó la museografía. O sea, desarrollaron muy padre todo el asunto del mercado, que parece que eso es lo que les interesa. Y se les olvidó el corazón de esto, que es la museografía, que es el estudio museográfico, este, luces, vitrinas, este, guiones, etc. Nada de eso no está en los presupuestos que tienen, no está. Para que vean las cosas que faltan, o sea, para construir un museo, falta lo principal, que es el, el, el, el, el objeto, la presentación del museo. No hay museografía considerada trabajos museográficos. ¿Quién, fungir, ¿Quién fungirá como curador de la colección exponer? Luego, eh, una cuestión también importante: habrá una afectación al sistema de transporte del municipio toda vez que ahí funciona el área de transferencia de los autobuses que van a las comunidades suburbanas y rurales. Eh, hay un órgano colegiado u opinión técnica acerca del proyecto desde el ámbito académico profesional. O sea, le dieron a alguien hacer el proyecto, dijeron esto está padre y ya. Dónde están las aprobaciones, las discusiones adentro de, al, de la Comisión de Cultura del municipio, por ejemplo, para ver los proyectos, los planos, etcétera. Nada, absolutamente nada. Esto hay que recriminárselos a los regidores. A los síndicos y al propio alcalde, porque están haciéndolo esto como un albazo y tratando de que no nos demos cuenta de lo que se, lo que se pretende construir. Una cosa muy importante. ¿Por qué se presenta solo un croquis y no la carta georreferenciada con coordenadas UTM con el área total del terreno ubicado en el área precisa que ocupará la nueva edificación? No lo encontramos, ¿eh? pero ahorita lo vamos a, a ver porque ya lo hicimos. Reflexiones sobre oportunidad del proyecto. ¿Cuál es la razón del sorpresivo apresuramiento por aprobar el proyecto y endeudar al municipio sin haber integrado de forma completa el expediente correspondiente? No, no cuenta con las autorizaciones. Y ya se lo mandaron a los, a los, a los diputados. ¿En qué instrumento de planeación del municipio se señala como acción prioritaria la construcción de un nuevo museo de las momias frente a otras necesidades urgentísimas del municipio, ya que no aparece en los listados del plan municipal de desarrollo? Ahí hay una serie de obras prioritarias, por ejemplo, y no aparece el museo. El susodicho museo se les ocurrió hace tres semanas. Entonces, el asunto es muy importante. Eh, no hay, no hay las condiciones para poder aprobar una cosa de estas simplemente porque no hay una planeación, porque no hay un proyecto serio, ejecutable, ni mucho menos. Otra cosa, y ya lo veremos un poco más ampliado con Javier, con qué estudio y datos económicos y sociales se concluye que en plena expansión de la pandemia que nos acosa, la construcción de un museo sería el percutor de la actividad económica que se busca. No hay ningún dato en el proyecto, no hay datos, no hay un estudio económico sobre esta situación, que sería fundamental. Otra, el motivo de la construcción de un nuevo museo de momias son las grandes filas y aglomeramiento de visitantes. Hay forma de que guardando la sana distancia y los límites a la concurrencia, el nuevo edificio no quede saturado y se esté creando un nuevo foco de contagio de COVID. En eso no se ha pensado, por lo visto. Hay muchas dudas sobre el financiamiento. Ante la alta recaudación del museo, ¿por qué se decide endeudar al municipio? Pues capaz que lo pueden hacer así, pero eso ya se lo pasaremos a Javier. Me salto hasta la implementación de política anti anticorrupción del proyecto, que es el último apartado. ¿Por qué no está abierta a consulta de los ciudadanos toda la información sobre el proyecto del museo con un micrositio en la página electrónica del gobierno de Guanajuato Capital, donde se compile toda la información, incluyendo contratos del proyecto? Eh, ¿Se practicará una auditoría al proyecto? Eh, ¿Se puede sospechar que esta iniciativa, es pura sospecha, eh? nada más es sospecha, ¿sí? para, para que quede claro, se puede sospechar que esta iniciativa forma parte de la acostumbrada práctica de contratismo, acciones corruptas para pactar contratos con sobreprecio intentada desde el ayuntamiento de Guanajuato, porque así no estando atadas todas las condiciones, pues parecería que se trata de alguien que lo que quiere y le interesa es pactar contratos, tener contratos y recibir este y recibir beneficios personales. Eh, no creo que los regidores permitan una cuestión de estas. En el ayuntamiento seguramente este, ha de haber sido un descuido esta cuestión. ¿Intervendrá el sistema anticorrupción para garantizar la ausencia de sobornos en un gobierno que no cuenta con buenos antecedentes en el tema? Porque no cuentan con buenos antecedentes. Ya tuvimos varios casos. ¿Qué instrumento de participación ciudadana se utilizará para fiscalizar la gestión del proyecto? Debería haber por lo menos una, una, una comisión ciudadana que se abra el proyecto para que tenga seguimiento. Sería lo lógico en un ambiente de transparencia. ¿Se constituiría un fideicomiso público para garantizar la aplicación del préstamo exclusivamente al proyecto? Porque ya hemos visto que muchas veces se dan los préstamos, entran al caudal total del municipio y de ahí se saca dinero para tal o cual cosa y no hay la posibilidad de un seguimiento concreto del asunto, más el análisis también de los precios unitarios del proyecto, que es muy importante. Ahí es donde se inflan los precios. Bueno, nada de esto hay. Este es el problemario que estamos presentando y que creemos y consideramos y pensamos sobre todo que el Congreso, los señores diputados, no pueden darse el lujo de aceptar la solicitud de un endeudamiento en estos momentos tan serios, graves de crisis, con las participaciones a estados y municipios disminuyendo de manera drástica, ponerse a hacer un edificio que ya tenemos que ya está dando esos servicios con algunos problemas si ustedes quieren pero ya tenemos un museo de momias ¿por qué construir un tercero? y por lo tanto ¿por qué endeudar al municipio y a los ciudadanos de Guanajuato? Si no se resuelve este problemario que debe de ser resuelto en el dictamen eh, muchas de estas consideraciones deben de ser tomadas en cuenta para el dictamen y que así lo vean Especialmente los diputados de oposición y con mucho, y, y, y, y con mucho cuidado y, y, y de manera muy puntual los diputados oficialistas, porque pues ellos en todo caso con su mayoría van a pagar el precio de una pésima decisión que aparte les está poniendo un mal ejemplo a todos los demás alcaldes, pues si a Guanajuato le dan chance de endeudarse, no veo por qué no le den chance de endeudarse a Celaya y a Cámbaro y a San Miguel y a Paseo y a San Pancho. Entonces tienen que tener mucho cuidado al respecto. Esto es lo que tenemos que decir respecto del problemario. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Este, bueno, hay, hay muchas otras cosas que no están efectivamente en el problemario que presentamos, pero que, que las tenemos que pensar. Por ejemplo, se habla de que hay muchos apoyos de muchos grupos al proyecto. ¿Por Porque esto es parte de la estrategia para resolver la apertura económica después de la pandemia? ¿De verdad un museo con un mercadito va a poder reactivar la, la economía de todo el municipio? Es, yo, yo creo que eso es importantísimo, porque lo están planteando como que si no hay museo, no hay reapertura económica, y esto es, se ve que es una falacia. no Aquí tenemos este, hoy la visita de, de Paloma Robles Lacayo, a quien le voy a dar la palabra, porque sé que tiene una agenda muy apretada, y, y, este, y nos concedió aquí unos minutos. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias, Guillermo, miembros del... Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Saludo también con mucho cariño al doctor Rogelio García Espinosa, que coincide en esta reunión, miembro del Consejo Ecologista Guanajuatense y desde luego una autoridad en materia cultural. No, ya hubo oportunidad de reacomodar las actividades para continuar esta conversación hasta el final, que obviamente es de mi mayor interés. En principio, quiero decirles con mucho pesar y con mucha sorpresa, que el Congreso no concedió audiencia a la Academia, que fue lo que nosotros solicitamos ante el Pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización y Hacienda y la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En tres momentos acudimos al Congreso a solicitar audiencia para un panel de expertos. Hace un año, cuando recordarán ustedes, se presentó este proyecto originalmente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Hacienda, la entonces diputada Alejandra Gutiérrez Campos, hoy presidenta municipal electa de, de León, Guanajuato, dijo que iban a ser escuchadas todas las voces. Sin embargo, ahora no va a ser así. Me llama mucho la atención que haya disposición para escuchar a los profesionales y a los empresarios de muy diversas ramas, pero para la academia solo se otorguen 10 minutos con la posibilidad de que hablen máximo dos personas. Entonces, eso es, es algo que me parece muy llamativo y que les quiero compartir. Inclusive ayer hasta tuvimos una pequeña conversación, el diputado Víctor Sanela Huerta, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Hacienda, afirmando que sí se había concedido y le aclaré que no, porque la respuesta que yo recibí indica que son 10 minutos para dos personas. Yo no he visto jamás en mi vida un panel tan limitado. Pero en fin, esto como bien expone el observatorio, tiene que ser analizado a la luz de demasiadas aristas. Yo encuentro tantas inconveniencias que me parece hasta ocioso que estemos desgastándonos para hacer ver lo evidente, que no es oportuno y que no es pertinente, es en fin, es una ocurrencia, como, como bien decía Carlos, que no obedece a los instrumentos de planeación, a las prioridades municipales. Esto también lo hemos recabado por las percepciones ciudadanas. Ahora, es muy interesante también, hablaba Carlos Arce de los mecanismos de participación ciudadana. Me preocupa que este ejercicio que vamos a vivir el martes sea en realidad un intento de utilizarnos para conferir legitimidad al proyecto. Nos van a escuchar a quienes pedimos la palabra y como ya he dicho, no a todos. Sí habrá suficientes espacios para los, los sectores que hablen a favor, lo cual eh, desde luego es muy respetable, pero no veo incluidos los delegados de las comunidades ni los representantes de las unidades vecinales de barrios, colonias y callejones. Hay que tener muy claro que no estamos discutiendo el destino económico de 150 familias que orbitan actualmente el museo y desde hace 50 años. Estamos hablando de si la población guanajuatense, de si la ciudadanía acepta o no un endeudamiento que implicará por los siguientes 10 años al menos el incremento en el pago del predial, del agua, el incremento en las multas y de todos los servicios que provea el municipio. Estamos hablando de millones de pesos por algo que no necesitamos y que además está justificado desde las falacias. Que no encuentra sustento jurídico, ahora que escuchaba a Carlos Arce, recuerdo, en la Ley de Obra Pública del Estado de Guanajuato, dice muy claramente que para valorar la ejecución de una hay que considerar estudios de rentabilidad social, económica y ecológica. Además, tampoco hay que perder de vista que nunca hemos visto la totalidad del proyecto. Se nos han compartido los documentos que circularon entre el ayuntamiento y que por supuesto son claramente insuficientes para valorar el proyecto y a partir de ahí, de manera irresponsable, algunos, la mayoría, trágicamente, de los ediles votaron a favor. Y hoy lo que sabemos que está en el Congreso es un expediente de solicitud acompañado de ocho carpetas. Yo tengo mucha curiosidad por conocer el contenido de esas carpetas. Ya desde el año anterior, vía solicitud de acceso a la información pública, requerí la totalidad del proyecto y por supuesto se me fue negado. Entonces, estamos discutiendo algo que no conocemos a fondo y, y que seguramente tiene muchas carencias. Y en tanto si no se nos permite el acceso a estas carpetas, pues la sospecha de, de, su, de la insuficiencia de información, por supuesto que es completamente justificada y pues finalmente yo quisiera no finalmente también quisiera comentar por ahora antes de, de cederle el turno a, a quien así lo, lo desee usar que como bien decía Carlos Arce el Museo de las uñas de Guanajuato hoy por hoy es un museo ordeñado hace algunos años platicábamos con el coordinador nacional de museos e exposiciones de lina el, entonces el arquitecto Enrique Ortiz Lanz y él declaró con muchísimo asombro que el Museo de las momias de Guanajuato es único en el mundo porque no solamente es sustentable, es decir, no solamente se mantiene a sí mismo, sino que en buena medida mantiene a la población. Y esto, y esto sucede porque recibe un mínimo porcentaje de lo que recauda. Quiero decir que en la transición del 2017 al 2018, de la recaudación anual 2017, el presupuesto asignado al museo para el 2018 fue del 10%. Pero ese porcentaje se desplomó en la presente administración municipal. Entonces, para el 2020, el, por, el porcentaje del, de la recaudación obtenida en el museo durante el 2019 fue del 6%. En el 2019, el museo recaudó 43.9 millones de pesos. Cuando el museo era bien gestionado, la afluencia crecía, que es lo que corresponde a un museo. Un museo tiene que socializar, divulgar el patrimonio que, que resguarda, adquirirlo, conservarlo, ya nos hablará con, con, con mayor rigor sobre el asunto el doctor Rogelio, pero un museo está para eso, para dar a conocer lo que resguarda y garantizar las mejores condiciones para la colección. Y entonces llega esta administración, el museo se vuelve elitista, y entonces la afluencia se cae. Lo que hemos observado en los últimos años es una afluencia decreciente. Del 2017 al 2018 la afluencia disminuyó en un 9%, pero del 2018 al 2019 disminuyó en un 15%. Y esto únicamente se debe al incremento en un 42% del costo de acceso a adultos foráneos, que recordemos que es la tarifa más cara. Y las demás, las demás tarifas también se incrementaron de manera proporcional. Tampoco perdamos de vista que esa medida, contraria a los fines del museo, solo en realidad tuvo un objetivo, que fue crear una ventaja comercial para los negocios del alcalde, para los negocios de la familia política del alcalde. Porque en la zona norte de la ciudad hay dos recintos, no podemos llamarlos museos, por respeto al concepto, que son la ex hacienda del cochero y la Casa de los Lamentos, uno es del suegro y el otro es de la esposa del alcalde. Entonces allá, por supuesto, conservaron los costos de 50 adultos, 40 niños. Pero en el museo institucional el costo se fue a 100 pesos, porque además se cobra por este absurdo anexo llamado Salón del Culto a la Muerte. Entonces era 100 para adultos y 80 para niños, lo cual resultó muy conveniente para los guías, que así pudieron convencer al, al público de que en lugar de venir al Museo de las Momias, que es lo más conveniente para la ciudadanía, se fueran a los recintos privados de la familia del alcalde, en donde además recibe una comisión de alrededor del 50% del boleto. No, no, no perdamos de vista este estímulo. En fin, entonces estamos hablando de que es un museo ordeñado que recibe una mínima parte de lo que recauda, que en dos años de un buen ejercicio sería suficiente para pensar en financiar otro edificio, si verdaderamente la ciudadanía lo considerara conveniente y no para un museo. Seguramente la ciudadanía tiene millones de prioridades por encima de eso. Y las momias, pues, deben permanecer aquí. No, de, no perdamos de vista algo. En, y, y también eh, lo, lo podrá ahondar el, el doctor Rogelio. El mejor lugar para una colección patrimonial es... En el que fue descubierto porque además estamos hablando de una colección orgánica acabo de tomar un taller de gestión para centros de resguardo de, de restos humanos patrimoniales entonces ahí es muy claro y coinciden los expertos en que las mejores condiciones ambientales para una colección de esta naturaleza son precisamente las condiciones en las que surgió la, la, la, la propia colección es decir el la colección de momias de Guanajuato surgió en el panteón por sus características atmosféricas. Esas características no se tienen que reproducir en el museo porque esas características están ahí. El museo está junto al panteón. Entonces, si las dislocamos, hay que esforzarnos, es decir, hasta tiene un impacto energético, reconstruir ese ambiente en el cual las momias surgieron para contribuir a su conservación. Es, entre muchísimas otras razones que ya habrá oportunidad de seguir abordando es una aberración y, y lo afirmo de manera categórica y desde todas las aristas que aviso gracias gracias este paloma le damos la palabra a lorita montenegro que nos está pidiendo la voz gracias memo Muy... Muy buenos días a todos mis compañeros de observatorio y aquí nos siguen por Facebook Live. Paloma, muchísimas gracias. Es, este, ya algo de lo que yo iba a comentar, que era de lo de, del Conchero y el museo, de, el museo que tienen allá de Los Lamentos, eh, ya, lo, ya lo comentaste, pero ahora me surge una pregunta para ti y más que nada para el Congreso. Y espero que tú me la puedas contestar, porque tú estás muy inmersa en toda esta, esta problemática que, que surgió ya hace tiempo. ¿Me podrías decir por qué? ¿Por qué si ya se había solicitado hacer un nuevo museo anteriormente? ¿Por qué ahora otra vez? Y fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Este, y están otra vez intentando nuevamente. Se ve que es un capricho, se ve que es un negocio ya aquí se está comentando pero me gustaría saber el fondo ¿por qué se rechazó anteriormente? Con, con mucho gusto Lolita te comparto lo que sé pero yo creo que así como Creo que se le fue el... el, el... El se de persona? Persona. Ah, Me ¿Y ¿Y a el... Sí. A ver, sí, en el sí. año, eh, al final es, a finales del año 2019, se vota en el ayuntamiento el endeudamiento municipal con, con esta misma impertinencia. El ayuntamiento en su mayoría lo respalda. Hay que, hay que poner la vista en que entonces fue votado en contra por regidores que ahora cambiaron de parecer y que ahora sí lo respaldaron, pero en fin. Luego, resulta que el expediente llega al Congreso. En el Congreso estaba ni más ni menos que Alejandra Gutiérrez Campos. No hay que perder de vista tampoco que para entonces, ya para cuando Alejandra ocupó la, la, la presidenta de esa comisión, había pasado por, el, por la tesorería de León. Entonces, ella conocía perfectamente las implicaciones legales de una decisión de esta naturaleza. De manera extraoficial, sabemos, y ella misma lo declaró, mejor dicho, que había prioridades. Entonces el proyecto fue rechazado y de manera diplomática el, el ayuntamiento tuvo que recular. Navarro les propuso que, que retiraran y cancelaran definitivamente el proyecto. Pero ahora esa diputada sale y llega el diputado Víctor Sanela Huerta. Entonces me parece que es una magnífica ocasión para probarlo. Estuve revisando su currículo, me llamó mucho la atención que fue regidor del municipio de Irapato y se ufana de haber reducido la deuda pública municipal en un 15%. Entonces, yo esperaría que siendo tan sensible, que siendo un administrador público de la Universidad de Guanajuato, se conduzca desde luego con, con ética, y que no le desea a Guanajuato Capital el destino que le rechazó a, a Irapuato. No encontraría la lógica de que a Irapuato le reduzca la deuda y a nosotros nos la endilgue. Entonces, básicamente eso es lo que observo. ¿Por qué se desechó el, el proyecto el año pasado? Porque la diputada dijo eso, hay otras prioridades y ahora con pandemia, con crisis económica mundial, con, con ya mediciones claras del incremento de pobreza y desempleo, yo no veo que, que las condiciones hayan cambiado ni, ni que se posibilite pensar en un proyecto faraónico, absurdo, impertinente, inoportuno, en fin. Esas son las variables que yo advierto, Lolita. Gracias, gracias, Paloma, y creo que bueno, ya nada más para dar la continuidad en, a los compañeros, eh, tienes mucha razón, o sea, no creo que si se rechazó ya, porque había otras prioridades, pues de todos modos no se han cubierto y siguen estando esas prioridades presentes, no el museo. Gracias, Paloma, muy amable. Adelante, Javier, por favor. Bueno, pues muy buenas, este, buenos días a todos. Eh, yo sí quisiera concepto, eh, hacer en contexto que la libertad de expresión y democracia digital en la que estamos no está sujeta a un esquema de inquisición de carácter, digamos, eh, judicial, salvo en el caso en que afecte la moral, la vida privada, los derechos de terceros y provoque de alguna manera delitos eh, o altere el orden público. Es decir, eh, es muy respetable eh, cada uno de los planteamientos y, eh, y cada quien de alguna manera tiene eh, su opinión. ¿no? Yo me voy a, a, a, a abocar. Eh, básicamente al aspecto de la deuda del municipio, la solicitud, la deuda anterior y la sumatoria de ambas y determinar eh, varios temas. no Uno, pues evidentemente eh, para evaluar esto, pues es necesario ver los aspectos políticos. Es importante ver los aspectos de carácter social es importante ver todos los aspectos de finanzas públicas, es importante ver la parte histórica, la parte cultural, y la percepción, eh, evidentemente, de la ciudadanía, que es lo más importante. Nosotros somos un vehículo con cierta información, que de alguna manera vamos a eh, tratar de focalizar con datos objetivos, de tal manera de no distorsionar la realidad, y, eh, y pues bueno, aportar en la medida de lo posible, lo que podamos, ¿no? Yo me voy a permitir este eh, presentar de una manera muy rápida. Eh, no sé, ¿me indicas cuando se vea, este, Guillermo, por favor? Ya, te está viendo, sí. Bueno, aquí nos, nos permitimos con la lluvia de ideas eh, y retroalimentando los puntos de vista sino un esquema protagónico, ni egocéntrico, sino ser objetivos en el planteamiento, ¿no? Aquí conceptualizamos que la propia actividad económica en el municipio, en materia financiera, económica, tributaria, por cierto, me paro en tributaria porque aparentemente estamos viviendo un esquema de terrorismo, de terrorismo fiscal, en el cual, eh, de manera... Eh, eh, digamos, utilizando los medios de ejecución fiscal, se está tratando de recuperar una cobranza que se dio de haber hecho mucho antes, ¿no? Y obviamente también la parte de políticas públicas, y lo que, lo que se busca con esto es eh, pues tener el dinero espe específico para el gasto, y ese dinero específico para el gasto pues de alguna manera eh, tiene que atender prioridades, ¿no? Como la crisis sanitaria, como un enfoque netamente social, y, eh, y como que debemos conceptualizar cuál es la realidad económica que está viviendo el país, el Estado, y el propio municipio, ¿no? Aquí los impactos de carácter económico, social, y las expectativas, de alguna manera, de recuperación, imposible que logren eh, eh, recuperar la caída de 2020, ni tampoco revertir lo que sería la pobreza y la desigualdad, ¿no? Aquí tengo una imagen de Coneval que me hizo favor de proporcionar el paloma hace tiempo, en donde se nos demuestra que efectivamente la parte de pobreza y pobreza extrema en el estado de Guanajuato se ha incrementado, ¿no? Ahora, independientemente de quien diseñe las políticas públicas, de su origen de clase o no origen de clase, tiene la responsabilidad de beneficiar colectivamente a los que menos ingresos relativos tienen, ¿no? Eh, aquí voy a hacer una cronología un poco de lo que se ha dicho. En el mes de diciembre se presenta, eh, diciembre de 2020, la solicitud por 66 millones 498 mil pesos, la cual eh, pues fue negada, aunque Carlos dice que se retiró, pero bueno, al final de cuentas no se ejerció, ¿no? En los dimes y diretes no se ejerció. Aquí el 16 de agosto, eh, la Comisión de Hacienda, que justo al inicio de esta reunión, muy atinadamente, eh, Gerardo Guillermo Silicio Fernández comentó la recepción a las 5.45 de la mañana por parte del Congreso, lo cual quiere decir que, eh, aunque esté nublado, eh, siguen trabajando y, y obviamente les interesa el tema, ¿no? Aquí eh, la solicitud formulada que está el escrito fue por 69 millones, eh, 69.9 millones. Eh, todo el mundo lo cierra a 70, pero 70 mil pesos dan de comer a muchas familias, ¿no? Que necesitan el dinero. Y para fines políticos y de medios de comunicación digital, se hace el cierre a la cifra, lo cual se me hace pues, ágil para transmitir el mensaje, pero hay que ser precisos en la información, ¿no? Ahora, esta fue la información previa eh, que se nos envió, ya tenemos la contestación, es el archivo eh, por el Congreso del Estado, efectivamente está la parte arquitectónica, está eh, la parte de cada uno de los conceptos específicos que comprende el estudio y, eh, y de alguna manera nos dan 10 días hábiles para su contestación lo cual, este, producto de la hiperactividad y las buenas conciencias y presentar todo en orden, eh, lo presentamos un día hábil antes de lo pactado, ¿no? Dos días. Dos días hábiles, exactamente. Lo cual quiere decir que, pues, este, le estamos dando más tiempo para que evalúen eh, y pongan las observaciones correspondientes y se compruebe la hipótesis de que a nivel financiero eh, hay más opciones de inversión que construir un nuevo museo y que con el financiamiento o sin el financiamiento, la estructura tendiente de los ingresos por concepto de tarifas, que ellos lo consideran ventas, ventas como si fuera una empresa privada, que en la práctica, eh, también en la presentación de esta información, plantean esquemas distintos de la estructura financiera del municipio, la parte administrativa y la parte presupuestal. Dos presentaciones distintas no homologan la información para facilitar su análisis, lo cual, pues bueno, el, el Congreso es su responsabilidad para la charla, ¿no? Ok, aquí lo relevante, 69.9 millones no estiman eh, comisiones, intereses y accesorios en la petición, más sin embargo en los cuadros internos de la carpeta nos dice que en total de ambas deudas son 91, 624, 628 millones, 20 millones específicos eh, de la deuda actual y el diferencial, aquellos que sean estadísticos, pues se van a dar cuenta que son los 91, ¿no? Y obviamente tienen contratados ellos créditos y créditos quirografarios. Un crédito quirografario es el que dentro del mercado bancario mexicano tiene la tasa de interés más elevada. Eh, evidentemente que te pueden decir que en los créditos quirografarios estamos pagando 1.2 millones a, este, eh, anuales, pero 1.2 millones de pesos también dan de comer a muchas familias. No se trata de regalar despensas, se trata de generar las alternativas y la infraestructura necesaria para el empleo, ¿no? Esto, eh, para mayor detalle, lo fundamento con tres cuadros, ¿sí? Aquí nos vamos un poco al detalle que yo les comentaba. Aquí estamos hablando de el total a pagar de ambas deudas, son 91.624. La deuda actual eh, de intereses eh, significa un doscientos amortización más intereses son 10 millones, o sea 10 millones a regalar que se pueden haber utilizado en la construcción de un campo de fútbol, se pudieron haber utilizado en eh, incrementar los servicios de salud del municipio, otro proyecto de mayor impacto social, ¿no? Ahora, la nueva deuda, que estamos hablando de los 69, más los intereses, más la amortización, nos da 91,624. Y en total la deuda eh, se convierte en total a pagar 161.6 millones de pesos, incluyendo 69.3 millones de los solicitado que incluye la deuda del nuevo museo, ¿no? No estoy mezclando peras con manzanas, Simplemente estoy, eh, con la información que nos dieron, eh, podemos ubicar en qué están gastando, qué ingresan, y efectivamente si hay una racionalidad en el gasto. Por ejemplo, en el gasto no etiquetado, que significa eh, la presentación fifi de grandes comidas y grandes viajes, eh, pues con el 14% de esos gastos no etiquetados, equivale a lo que se está solicitando de deuda, ¿no? Yo creo que hay que ser racionales en esos aspectos, ¿no? Perfecto. Entonces aquí hay una gráfica más entendible de la tendencia de 2022 a 2031 que refleja el costo financiero y la parte total que se tiene que pagar, ¿no? Eh, bueno, hay un análisis, pero yo no quisiera eh, aburrirlos mucho y miría eh, específicamente a la parte de las gráficas que sintetizan todo este tipo de análisis, pero esto es muy relevante. Eh, en términos de finanzas públicas, eh, eh, la deuda, el aval, fundamentalmente son las participaciones y las aportaciones, adicionalmente recursos propios, y el aval del gobierno estatal. El gasto federalizado, que incluye participaciones, aportaciones, pues de alguna manera tiene un crecimiento de 2020 a 2021. Esta cifra es de hace dos días y, eh, y vemos que hay un decrecimiento de menos 3.0%, las participaciones federales 0.7 realmente muy marginal y esto eh, lo tenemos ubicado en ramo 33 que son aportaciones federales que va en contra de una política de seguridad pública que está manejando que requiere dinero. Entonces, está endeudando y está disminuyendo el ramo, eh, comprometiéndolo para eh, la cuestión de seguridad. ¿no? Bueno, eh, en ese sentido, esta sería, eh, digamos, eh, la primera inducción al, al tema. Eh, eh, tengo eh, otra segunda inducción, eh, la cual ahorita presento. Eh, esa inducción ya eh, se concentra más específicamente en lo correspondiente al propio museo, que es el tema de discusión, para no salirme del tema, ¿no? Yo hablé de participaciones, de aportaciones, que es el aval. Vamos a revisar el aval de la deuda, ¿no? Aquí vemos que la tasa de crecimiento de las participaciones, que tiene la gráfica, que tenemos Guanajuato, lo voy a poner de azul, aunque lo puse de amarillo, no es ideológico, pero debería ser azul, ¿no? Aquí las participaciones, como lo señalé anteriormente, 0.7, aquí la tasa participaciones de aportaciones, las aportaciones, un decrecimiento de 5.2, y aquí las transferencias eh, federales, estatales, esto va también para el gobierno del Estado, es decir, eh, no nomás es un esquema de carácter municipal por la interacción que implicaría una autorización de esta magnitud que en la práctica está eh, deteriorando la parte tan escasa que existe de aportaciones y participaciones. Aquí tenemos el Fortamún y tenemos el otro fondo, el, el FISMI, que habla básicamente sobre aspectos sociales, ¿no? Aquí prácticamente la parte social, pues no les interesa, ¿no? Yo creo que les interesa eh, contar, obviamente, con un Maserati o un Ferrari eh, y no eh, con esquemas eh, de sensibilidad social, que en la práctica, eh, de alguna forma, es lo que está demandando la sociedad, ¿no? Ellos se deben a la sociedad. Ok. Aquí... También hay una fundamentación jurídica, la ley de deuda pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo segundo, fracción ter tercera, nos habla que eh, la deuda que se contraiga el municipio, eh, ya sea como responsable directo, como avalista, como deudor solidario, como subsidiario, o como sustituto de, las or de los organismos descentralizados municipales, es de acuerdo a los recursos obtenidos por las obligaciones de deuda pública estatal y municipal, deben estar destinados al gasto de inversión pública. El gasto de inversión pública para este tipo de endeudamiento, aquí lo subrayo, es este. Lo pongo con amarillo. Beneficio social. Y aquí vemos un problema de estilo de liderazgo, eh, de acuerdo a la cuadrícula de Blake, que dice que el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. El nivel de ego eh, perjudica eh, a las políticas públicas y hace irracional la toma de decisiones y no beneficia a la ciudadanía. Esto lo dijo pues, Winston Churchill, esto lo dijo sin fumar su puro, ¿no? Y aquí, ¿qué quiere decir? Nos dice que es, que es sorprendente que muchas civilizaciones de la antigüedad fueron capaces de predecir con muchos años de antelación eclipses y movimientos de planetas y galaxias. Y ahora con todo este instrumental tecnológico, nos cuesta mucho trabajo y dignidad predecir con cierta exactitud los movimientos de las variables económicas, aunque sea en el corto plazo. ¿Por qué me refiero a esto? Hay una serie de estimaciones que hace la Tesorería Municipal Bajo eh, sup eh, supuestos eh, poco claros y retoma como punto de partida el año 2019, que es el año que mayor transferencias extraordinarias se dieron en el municipio y lo compara para hacer su pronóstico con un año 2021, que es un año en proceso de recuperación con un golpe pandémico. Y si analizamos y preguntamos a los principales expertos a nivel nacional e internacional, otra crisis similar mexicana, menos agresiva que la pandemia, duró de recuperación de 48 a 52 meses. Perfecto. Ahora, ¿por qué pagas tanto dinero en quirografarios? ¿Por qué no recurres a la banca de desarrollo? Cuando en la práctica, en las normas de operación de la banca de desarrollo, de acuerdo al 115 constitucional, eh, te da la posibilidad específica para promover la parte de infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, específicamente estados y municipios. Hasta ahí dejo esta parte. Obviamente no consideran la, la, la, eh, el aspecto de inflación. El responsable de la inflación, pues de alguna manera es Banco de México, ¿no? Y obviamente, eh, este, como es una canasta ponderada en la práctica. Yo creo que la medición de los precios, lo vamos a ver, que si antes un café hace dos semanas costaba 28 pesos, ahora cuesta 31. Y no está ponderado en términos de esto, ¿no? Pero como veo que se están aburriendo, me voy a los, a, a, a los datos, ¿no? Aquí tenemos un, eh, lo que decía Paloma, 2016 a 2018 a 2019, el número de visitantes en 2016 setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos diecisiete dos mil y y hay un decrecimiento producto pandémico a doscientos mil setecientos digamos visitantes estructurados por adultos por niños que miden como tipo McDonald este menos de 80 centímetros y pagan doble ¿No? Ahora en términos de lana hay una relación aquí que al incremento de precios se incrementa el ingreso, independientemente que la base disminuya, pues los ingresos disminuyen, no hay magia. En 2020, 14 millones, 2021 estiman 31.4. Pues yo creo que es una estimación muy temeraria, porque los datos reales que están tomando el primer semestre como dato real del año 2021 la estimación para el 2021, y de ahí parten para irse hasta el 2031, ¿no? Estos son datos de la Tesorería Municipal y de la Dirección General de Ingresos relativo al Museo de las Momias. Ahora, en cuanto al ingreso de las, de las momias, aquí lo tenemos, 32.7 millones, eh, 1.4 millones en 2020, 43 millones en 2019, si ahorras el 70% y hubieras destinado para eh, modernizar, dar mayor agilidad al museo, eh, tu incremento hubiera sido mayor significativo por tu capacidad instalada, ¿no? Es un poco de, pues de lógica, no es mayor ciencia, y de responsabilidad presupuestal. Ok, aquí digo que la hacienda pública, en este caso la del municipio, eh, debe de ocuparse de las repercusiones sociales que derivan de la actuación económica de los entes públicos y tiene que generar un efecto redistributivo. Pues el efecto redistributivo es incrementar el gasto no programable y, este, y comer, eh, me imagino, gastos de representación, viajes, etcétera, eh, eh, fifís y obviamente en términos de burguesía local, no tienen maceratis, ni tienen eh, otro tipo de coches importados, pero sí, obviamente, sus Mercedes Benz, como algunos regidores del actual ayuntamiento, no que es muy respetable, no es una crítica destructiva, sino simplemente su proceso de acumulación de capital es respetable y son gentes exitosas. no Ahora, la comparativa de ingresos de tarifa 2019-2021 de los ingresos la tienen mensuales, 2021, pues estamos en, en, este, en el mes 08, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a partir del mes de junio pronostican eh, lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que son pitonizos y realmente hicieron un modelo eh, muy sofisticado de regresión lineal múltiple y de series de tiempo para llegar a conclusiones de este tipo, ¿no? Y por último, para fines, eh, digamos, este de agilizar esto y no monopolizar la participación, yo diría únicamente a las conclusiones. Hay mucho material que, no se, que se me hace irrelevante o poco respetuoso eh, para ustedes, pero me voy a las conclusiones. Que de acuerdo a estas eh, conclusiones, de alguna manera podemos inferir una serie de planteamientos y una serie de líneas de discusión eh, que nos pueden ser de gran utilidad, ¿no? Yo obviamente no le copié a nadie, eh, me meto a, los, a las fuentes de información, eh, con el objeto de no distorsionar, y no... Aunque todo el eh. enfoque debe ser político, económico, social y ambiental, pues simplemente hay que profundizar en los temas, hay que ser serios, porque en la práctica... La característica de esta organización es, a lo cual muy am amigablemente me invitó el notario 54, profundizar en el análisis y ser precisos y no politizar el asunto. Y si lo politizamos, generar dentro de un proceso de democracia digital, alternativas para la gente que nos ve. También hay tres participantes, está el gobierno, está la gente que nos ve y estamos nosotros. Hay una democracia integrada. Pero bueno, me voy a la parte de presentación. Y con esto yo concluyo. Me comentas si ya está por allí. Aquí me dice que los participantes no pueden ver tu aplicación. No, sí, sí la estamos ah. viendo. Ok, bueno, aquí pongo las reflexiones finales y digo, uno, con los ingresos totales, que también tengo un análisis de ingresos y los ingresos proyectados con el nuevo Museo de las Domes, que de realizarse o no, la tendencia de los ingresos es la misma, sin necesidad de deuda, con una menor inversión de modernización de la actual, con una profesionalización y... Con una, un, un diseño eh, museográfico adecuado, eh, pues obviamente inclusive hasta los ingresos pueden ser mayores. Ahora, se infiere que con los ingresos propios, una planeación financiera adecuada, reestructurar los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y hacerlos más estrictos en 2022 con mayor austeridad, y una política coordinada en materia turística, serían elementos importantes para buscar una recuperación económica, reduccionar el gasto con alto contenido social. La mayoría de la gente que eh, no tuvo la oportunidad como nosotros de guardar un proceso eh, de aislamiento, tiene el derecho, obviamente, por parte del Estado, a una ayuda, no un regalo, sino simplemente que se den las condiciones adecuadas, ¿no? Y esto, los efectos pandémicos de alguna manera provocaron que los ciudadanos de menores ingresos relativos se vieran afectados, ¿no? El gasto federalizado, que es el aval. Aquí vemos que hay un decrecimiento en la parte del gasto federal, que señala mucho los gobernadores de los estados, pero en la práctica hay que ver en dónde se disminuyó y en dónde sí. Es decir, menos 3.0 de decrecimiento. Este informe es de la Comisión de Hacienda Pública de la Cámara de Diputados, que tiene una antigüedad de tres días, ¿no? Para mayor referencia se puede meter en la propia página con el objeto de que validen esta información, ¿no? Obviamente, el ramo 33, menos 5.2%. Las participaciones federales no son negativas a 0.7%. Y aquí hay gasto etiquetado y gasto no etiquetado. Yo haría referencia a cuidar y en un momento dado de ser posible las áreas internas, las áreas de control administrativo, las áreas de control y seguimiento, las áreas de anticorrupción, hacer una revisión focalizada en los gastos eh, que no están etiquetados, que son de libre disposición, ¿no? ¿Libre disposición en qué? Libre disposición de la gente que en el poder o una libre disposición en la práctica para generar impacto social, ¿no? Ok, el gasto no etiquetado, ah, perdón, eh, me emocioné, pero ahí viene más preciso, ¿no? El gasto no etiquetado, su distribución, lo constituye servicios generales, materiales, inversión pública, participación y aportaciones. El gasto no etiquetado en 2021, 503.1 millones de pesos el 14% de la deuda que se está pidiendo. No logro, como dirían los italianos, no capisco con la testa, ¿no? Oye, hay una ambición de tener más dinero, de tener una tesoría muy grande. Pues en la práctica tienes una bóveda de crédito que no estás activando. Y no atacar a la gente del predial, sino verte por grandes cantidades, efectivamente las cableras, etcétera, que con esa propia recuperación puedes construir este, hasta un estadio de fútbol en Guanajuato, ¿no? Para imitar, obviamente, las políticas estatales y quedar bien con el líder, ¿no? Bueno, ahora, en relación a los objetivos políticos del proyecto, a los medios económicos, a las normas jurídicas, que rigen, obviamente, la adquisición del gasto, la deuda pública, está de alguna manera normada por la ley de disciplina financiera de las entidades federativas. Aquí define específicamente lo que es un gasto productivo y señala, obviamente, los contenidos sociales del gasto. Este proyecto de endeudamiento, tal como lo señaló eh, la mayor, eh, las personas que me presidieron, pues, de alguna manera, este los recursos y las obligaciones de deuda pública estatal y municipal deben ser destinados a gasto de inversión productiva. ¿Sí me explicó? Y aquí el, la evaluación del contenido social, los impactos directos, indirectos de este gasto. Es decir, incorporar la variable social en este aspecto, ¿no? En cuanto al propio patrimonio del municipio, un poco lo que señalaba. Eh, arce de la lectura de la escritura pública, yo miraría iría más allá, yo miraría que en cuanto al patrimonio municipal en relación a la adquisición, administración enajenación del bienes del dominio público constituye el patrimonio fijo eh, que se está integrado por los bienes muebles inmuebles y sus organismos municipales en la carpeta de acceso a las organizaciones civiles, legalmente constituidas en el municipio no se logra identificar la documentación de la desincorporación, donación, este o como o la figura jurídica que le quieran denominar o la figura real, pues de alguna manera este, no está dentro de la carpeta, probablemente yo la localicé mal, si alguien de alguna manera la puede localizar, pues un respeto a mi, a mi omisión y a la no profundización del tema, ¿no? Ahora, lo mismo coincidimos este en, en las preguntas que hace Carlos Arce, que de alguna manera, no existe la poliniconal UTM. Ahora, UTM es muy genérico, UTM puede estar en la presa, UTM puede estar en la panorámica, hay un datum específico que doña Carla muy atinadamente efectuó la información, ¿no? También hay una ley de disciplina financiera de comunidades federativas y municipios. Entonces, hay que cumplir con las funciones que tiene el tesorero, con las funciones que tiene las áreas de integración del, del proyecto, etcétera, ¿no? Y por último, y no creo que sea repetitivo, más bien es complementario, obviamente la parte de ICOMOS que ya se señaló, otro aspecto importante en las obras que hace el gobierno estatal tienen un enfoque de sustentabilidad, no sé si teórico o práctico, pero está señalado en la parte de documentación. Existen documentos firmados con los gobiernos de la nación que incluyen a los estados y a los municipios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y básicamente nos aplica el onceavo objetivo de los 17 creados y que en, en términos claros dice redoblar los esfuerzos para proteger y salvó guardar el patrimonio cultural y natural del, del mundo. Aunque hay una hipótesis muy atinada de nuestro coordinador en el sentido que la definición de cultura es aquello, ya nos lo dirá el, el doctor este, especialista en esto, eh, es aquello que fue hecho por las manos del hombre. Y esta transformación es un producto de carácter natural. A mí me pareció muy interesante... Ese planteamiento que me, que me puso a, a dudar, ¿no? Y a investigar más bien, ¿no? Ahora, también en las carpetas, eh, eh, digamos, eh, el proyecto no tiene un enfoque de sustentabilidad, no hay una carpeta dentro que diga este enfoque, este diseño arquitectónico, esta mecánica de suelos, este diseño interior, eh, va a ser armonizado con esquemas de, de sustentabilidad. No, no existe, ¿no? Ahora, otro apunto. El proyecto se ubica en un espacio público, que es la estación, que me acuerdo que quitaron el campo de fútbol, que estaba ahí, que ya no puedo ir a, digamos, a rasparme las rodillas, como hacíamos Arcos y yo en aquella época, y jugar contra, obviamente, la gente de la estación, ¿no? Lo canalizaron más adelante, y ahora, al haber pocos espacios deportivos en el centro de la ciudad... Quieren demoler ese. Pues digo, es una verdadera barbaridad, ¿no? Luego. Por último, y no menos importante, lo, lo ya señalado, es la parte del Instituto Nacional de Antropología, y obviamente convulgamos que no existe carpeta en el proyecto del nuevo Museo de las Momias, relacionado con la museografía, y no se presupuesta, al parecer, con la información existente, simplemente parece un centro comercial, sin considerar el paisaje urbanístico. Esta frase eh, se la robé eh, a tiempo rojo, que atinadamente eh, la escuché en alguna ocasión. ¿no? Y obviamente reconozco la participación y que todo esto que se ha venido dando ha sido aportaciones colectivas. Y obviamente el hecho de nosotros trabajar en equipo pues respetamos la ideología y los planteamientos de cada quien y el resultado que tenemos pues es contundente, ¿no? Yo quisiera que la parte financiera, eh, la parte tributaria, eh, la parte de derecho financiero del propio Congreso eh, entre en una discusión temática y en la práctica siquiera tengamos un agradecimiento que le hicimos la talacha que debieron haber hecho, ¿no? Les facilitamos mucho las cosas positivamente, sin un impacto protagónico, sino simplemente queremos que esta ciudad eh, se beneficie paulatinamente con políticas públicas racionales y efectivas. ¿no? Yo con esto termino. Muchas, muchas gracias, gracias Javier por tu participación. Le voy a pedir, a ver, si, si nos puede eh, dar una observación, eh, Rogelio García, nuestro invitado del día de hoy, a opinar sobre lo que, cómo, cómo ven la, la respuesta del observatorio que estamos dando a conocer a través de esta sesión abierta de, del observatorio. Sí, pues muy buenos días, tardes, ya casi, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un verdadero placer poder estar compartiendo con todos ustedes, todos nosotros, estas reflexiones. Reflexiones que son verdaderamente preocupantes para la cuestión social, para la cuestión, digamos, de lo cultural, ¿no? Me parece que hay una enorme cantidad de coincidencias y de afinidades entre los planteamientos que se han estado vertiendo durante la semana y pues, los planteamientos que en lo personal eh, nosotros tenemos, ¿no? Digo, nosotros, yo formo parte del Consejo Ecologista, como muchos de ustedes lo saben. Entonces, hemos estado discutiendo, pues, al interior del Consejo, y de verdad que hay una cantidad impresionante de afinidades, ¿no? No quisiera repetirlas, me parece que no tiene mucho sentido, pero sí me gustaría poner énfasis en algunas cosas que me parece que, que, que se menosprecian, porque como no son cosas de carácter económico, de carácter mercantilista, de carácter comercial... No se les toma en cuenta con el debido respeto. Y me parece que esas cosas son las que realmente le dan sentido y sustentabilidad a los museos. ¿no? O sea, hablar de los museos no es hablar de un centro comercial, es hablar de una institución eminentemente educativa. Y me parece que todo esto se ha menospreciado. Se menospreciado, ¿no? Nosotros partimos en gran medida. De la definición de cultura aquella, además de la que se mencionó ahorita, ¿no? de que todo ha sido resultado de lo que el hombre hace con y en la naturaleza, me parece que la definición debería de considerarse un poco más allá y entender por cultura aquello que nos permite vivir en sociedad, aquello que nos permite vivir en armonía, aquello que heredamos de nuestros antepasados y que es lo que le vamos a transmitir a las generaciones futuras ¿no? entonces la cultura sirve para algo pues no, no nada más es lo que hacemos con la naturaleza obviamente es la natura la que provoca la cultura ¿no? la natura es la que provoca la cultura sin la naturaleza obviamente esto de la cultura quién sabe dónde andaría incluso nosotros mismos ¿no? ese es otro cantar ya le hago el comentario porque me parece que es Completamente fundamental para el caso que nos ocupa. Esta cuestión de lo cultural se viene reflejando en Guanajuato, no de, eh, de ayer o de antier, vamos, es una cuestión tradicional. Y el culto a la muerte y el sentimiento que con los restos humanos, los guanajuatenses hemos tenido, no es una cuestión de ahora. Lo preocupante es que ahora se está perdiendo. Y ese sentido que se le debe de tener a los restos humanos por dignidad, por respeto, que al final de cuentas fueron seres humanos como nosotros, se ha perdido por completo en Guanajuato, ¿no? O se está perdiendo, o más bien se quiere perder con la imposición de proyectos tan absurdos como esto que propone el, el alcalde municipal, ¿no? Ya me parece que los restos humanos deben de ser tratados con ese respeto con el que se le trataba en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, el siglo XX y que ahora en el siglo XXI, prácticamente se quieren desaparecer por completo, ¿no? O sea, los cuerpos áridos, nuestras momias, son restos humanos y deben ser tratados con ese respeto y con esa dignidad, ¿no? A partir de la llegada del actual ayuntamiento, desde antes, tampoco podríamos considerar que es eh, hace tres años, no, no, no, desde antes, se viene arrastrando pues ya esta idea de comercializar, de eh, vender para obtener beneficios, no un trato de compraventa sino para obtener ciertas utilidades y ganancias. Los restos humanos, se alquilan los restos humanos como si que fueran cilindros de gas. Y a mí me parece que es verdaderamente preocupante, ¿no? Lo que trato de decir, pues, es que la colección Momias de Guanajuato no es una colección de ladrillos, de tabiques, vamos, es una colección de restos humanos, que todos, todos, todos han sido exhumados del Panteón de Santa Paula. Entonces, es verdaderamente aberrante e ilógico quererlo sacar de su espacio original, nada más por comercializarlos. Nada más por eh, mercantilizarlos. Si fuera con la intención de dignificarlos, pues estaría bien, pero no hay necesidad de hacer un nuevo museo. ¿no? Ya para nada se justifica la creación de un nuevo museo. ¿no? Que de museo, pues ya sería muy discutible los contenidos, ¿no? Pero no se justifica la creación de ese nuevo edificio. Es por demás evidente, y se ha señalado mucho, no lo quiero repetir, que más que un museo es un establecimiento comercial, con cincuenta y tantos espacios comerciales y ocho salitas de exhibición, ¿no? El hacer un museo no es nada más poner objetos. El hacer un museo es resultado de un proceso de investigación científica, académica, y más en un museo de esta naturaleza, más en un museo de este tipo de objetos y este tipo de colecciones, ¿no? No hay un proyecto de investigación académica. Hace algunos años, cuando Paloma era la directora del museo, se impulsó toda una iniciativa para que se pudieran fortalecer este tipo de acciones académicas que le dieran realmente al Museo de las Momias ese sentido, ese aspecto educativo que se había perdido por completo. ¿no? Una cantidad de mitos, de cosas completamente aberrantes que era la que se contaba. Entonces, empieza pues con toda una propuesta de investigación, pero desgraciadamente terminó. Esta nueva administración no le da continuidad, ¿no? Y pareciera ser que nunca se ha hecho nada y que esta pérdida del valor de la colección ha sido una cuestión de carácter natural. No, esto es toda una cuestión eminentemente eh, totalmente provocada por la actual administración, ¿no? Entonces, no hay un proyecto de investigación científica que lo avale. Todo se va por el lado de la comercialización. Imagínense ustedes un nuevo museo de restos humanos, completamente deshumanizado. Porque los restos humanos es lo que menos van a importar, lo que va a importar es la venta, eh, eh, el chachareo, por decirlo en, en términos mucho muy, muy coloquiales. ¿no? La colección Momias, además, no es una serie de objetos que se han venido reuniendo con el paso del tiempo del siglo XIX hasta la época actual, ¿no? No, no, La colección de momias es única en el mundo por la naturaleza de sus materiales, que eso es algo que tampoco se ha querido comentar, o muy poco se ha dicho. La naturaleza de los materiales, que es materia orgánica, que no puede andar del tango, que no puede andar de, de un lado a otro, ¿no? Y, y desgraciadamente la colección Momias no está en esas condiciones tan óptimas como han querido hacer creer. La colección Momias está en una situación bastante delicada. Hay objetos que tienen hasta desprendimientos de sus miembros, ¿no? Y de cualquier manera no interesa nada más que la exposición con fines de obtener beneficios económicos. ¿no? ahí parece que se ha perdido de vista todo este espíritu que le da sustento al museo de sitio, y que si lo llevamos a otro lado, le vamos a quitar esa categoría de ser el único museo de sitio en el mundo de esta naturaleza, ¿no? o sea, de donde han sido exhumados esta cantidad de cuerpos, ¿no? de objetos, 117 para ser más precisos, de este mismo lugar. Hay colecciones de momias en muchas partes del mundo, pero han sido llevadas y traídas de diferentes partes, de diferentes lugares. Esta no. Todos han sido exhumados del Panteón de Santa Paula. ¿no? El Panteón de Santa Paula es un monumento histórico y la ley establece que todos los bienes muebles asociados al monumento automáticamente posan, pasan a formar parte de esa categoría. ¿no? En Guanajuato no se les ha dado esa categorización. Guanajuato parece ser que las momias son propiedad ahora del alcalde y de eh, los miembros del de, de honorable ayuntamiento, ¿no? Que hacen y deshacen con las momias los que se les pegan la gana. Y no es así. O sea, las momias al final de cuentas forman parte del acervo patrimonial de los guanajuatenses. Y el patrimonio de los guanajuatenses se inscribe en estos dos apartados, patrimonio natural y patrimonio cultural. Pero es el patrimonio de todos. El patrimonio es un bien común no es una propiedad en la cual los munícipes puedan hacer y deshacer a su antojo. A mí me parece que eso es un grave error y fue precisamente el cabildo, este cabildo, el que le otorga al alcalde, violando completamente todas las reglamentaciones, todas las recomendaciones internacionales y la legislación nacional vigente, le otorga la absoluta potestad para que pueda hacer y deshacer a su antojo con la colección Momias de Guanajuato. Ponen ahí un paréntesis de que es con fines de culturales y turísticos, pero como que eso de culturales lo señalan con esta eh, eh, eh, inclinación, con esta absurda amplitud, ¿no? O sea, pues cultural al final de cuentas es todo, ¿no? Entonces llevar las momias al rally, pues es un evento cultural. Esa es la interpretación que les da, ¿no? Y desgraciadamente muchas autoridades también se, se alían en una alianza verdaderamente in, increíble o, o difícil de entender con las autoridades municipales para satisfacer estos caprichos. ¿Cómo es posible que las mismas autoridades responsables de proteger, de proteger, de conservar los bienes patrimoniales, no se hayan pronunciado al respecto? en este caso concreto de momias, ¿no? ¿no? se hayan pronunciado al respecto, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa porque las instancias eh, administrativas, federales, estatales y municipales, pues tienen sus quehaceres y cada una debe de cumplir con lo que la ley le establece. Y en este caso como que es muy indefinido el panorama, ¿no? Entonces es, hay un montón pues de cosas que habría que considerar, ¿no? Yo lo que quisiera rescatar pues es que... Las momias son bienes patrimoniales, le pertenecen a todos, el municipio no puede hacer y deshacer a su antojo de esta colección. Posiblemente si estuviéramos hablando de otro tipo de colección, que la naturaleza de los bienes fuera de otro tipo, posiblemente se podría eh, aceptar, pero en una colección de esta naturaleza es completamente imposible, ¿no? Y yo creo que el pronunciamiento pues también debería de encaminarse por ahí. Este proyecto este proyecto que presenta el municipio desconoce todas las recomendaciones de carácter internacional que ha emitido UNESCO, que ha emitido ICOMOS, que ha emitido ICOM, que ha emitido, vamos, cantidad de instituciones de carácter nacional también. O sea, desconocen todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Bioética, por ejemplo, que habla específicamente del trato que se le debe de dar a los restos humanos. Y total, desconoce todo, ¿no? La misma reglamentación estatal, ¿no? No hay la mínima preocupación por atender un poco a las consideraciones que se pueden presentar en las legislaciones estatales, ¿no? El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues, también con mucha puntualidad señala todas estas limitantes que, que se deben de, de considerar y de reconocer, ¿no? A mí me parece pues, que este proyecto, del museo, no nada más es una cuestión de lo económico, que mucha gente lo ha visto así. Y si lo vemos por ahí, yo en lo personal desconozco lo que vaya a pasar con estos establecimientos comerciales, si los van a vender, si los van a alquilar, ¿qué va a pasar? no? Si los van a vender, yo creo que con la venta que pudieran generar, se financia el, el proyecto ese sin necesidad de endeudamiento. Quién sabe, es muy oscuro, pues, todo esto como que no se ha precisado con claridad, ¿no? Se dicen unas cosas, se dicen otras, pero no hay claridad. Esto que el municipio presentó al Congreso no es ningún proyecto ejecutivo. ¿no? O sea, es una serie de iniciativas que se fueron ligando por ahí, pero que no contempla realmente lo sustantivo. ¿no? Lo sustantivo en los museos es la exposición la de exposición. Y la exposición debe de surgir de lo que en el ámbito de la museística le llamamos los guiones. Un guión teórico y un guión técnico. En este caso no hay guión teórico y tampoco hay un guión técnico. ¿no? Como ya se ha comentado bastante, no hay una carpeta que hable de lo museográfico, ni de lo académico-científico, ni de lo técnico-museográfico. ¿no? Y pues es muy preocupante porque se evidencia, pues, que más que un proyecto, pues, es tratar de llenar por ahí huequitos para satisfacer los caprichos de una administración municipal, ¿no? Entonces, en general, pues, esos serían mis, mis planteamientos, mis observaciones, y en lo demás coincidimos, ¿eh? Coincidimos, o sea, no hay una justificación o no hay un argumento que hayan presentado los municipales para eh, justificar que efectivamente se requiere esa obra, ¿no? No hay. En cambio, sí hay una cantidad impresionante de argumentos para rechazar, de carácter técnico, museográfico, de carácter teórico, museológico, de, de cualquier tipo, ¿no? Pues bien, aquí estoy, ¿no? Gracias, mamá. Gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias, Rogelio. Este, le vamos a dar la palabra ahora a Carla Piñón para que nos eh, platique del, de, del tercer documento que se que se eh, envió al Congreso del Estado, relativo a la parte de la ubicación del museo. Adelante, Carla, gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Eh, yo les voy a, me voy a permitir eh, compartir pantalla para mostrarles el siguiente el, de los anexos que se envió. Eh, este anexo fue a manera de ensayo, fue una recopil recopilación de... Pues de también las percepciones que existen acerca de la construcción de este nuevo museo eh, y desde un poco desde la academia, desde que no se les va a permitir también participar, pues todo está referenciado. ¿no? Bueno, sabemos que el patrimonio urbano de una ciudad histórica, como ya lo han dicho mis compañeros y como también lo expresó el maestro Rogelio, eh, es la... Eh, se constituye como un elemento fundamental en la satisfacción del derecho a la ciudad. El concepto de patrimonio de humanidad o patrimonio mundial es un concepto acuñado por la UNESCO en su convención de París desde 1972 sobre el patrimonio cultural y natural y a la que el Estado español se adhirió en 1982. México empezó un poquito después. En ella se considera que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige, que exige que se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Esto se acuña, aquí es donde se acuña el concepto de valor universal excepcional. En 1889, 1989, perdón, la UNESCO incorpora la poligonal zona de monumentos históricos de Guanajuato y minas adyacentes a la lista del patrimonio mundial. Aquí les presento una carta georreferenciada del plan de ordenamiento territorial vigente, que es el programa de ordenamiento territorial 2011, en el cual se pueden observar las poligonales de los planes vigentes. Esta poligonal que ustedes pueden ver aquí amarilla, es la poligonal de la UNESCO, de la declaratoria de la UNESCO. Esta crucecita que ven por aquí es más o menos donde tienen proyectada ser la obra. ¿Por qué es tan importante decir de dónde proviene y a partir de dónde estamos nosotros emitiendo las observaciones que estamos eh, diciendo? Es importante porque se supone que desde los objetivos del desarrollo sustentable deben de venir articulados y vinculados cada una de las políticas públicas, cada uno de los programas y de los planes que se llevan a cabo en cualquier localidad. Permítanme, por favor. Un... Sí. Sí, este, se fue el sonido. Carlita. Sí, perdón. Allá. Perdón, sí, gracias. Ok, entonces, como bien nos decía Rogelio, el maestro Rogelio, el patrimonio es la herencia que una generación deja a la siguiente. Eh, un factor fundamental para la construcción del civismo, de la urbanidad, de la facilitación del derecho a la ciudad para toda la población, no solo para nosotros, para las futuras generaciones. Y en este derecho a la, la ciudad, tiene que ver mucho con el buen vivir para todos y para la satisfacción de todas las necesidades de la población urbana y yo también diría de la población suburbana. Aquí puse la población urbana porque el plan vigente que tenemos está dado únicamente para el centro de población de Guanajuato que es otra de, las, de los pendientes muy grandes que tiene este ayuntamiento municipal y que sí es una prioridad la búsqueda de un plan municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial. Eso sí es prioritario, no la construcción de un nuevo museo. Dentro de estas satisfacciones, nosotros tenemos que ver que el ayuntamiento sí tiene la obligación por constitución de darnos servicios de agua potable Servicios de drenaje y alcantarillado y como ya lo hemos visto en otras sesiones, no están cubiertas las necesidades de, esta, de estos servicios. También tiene la obligación de darnos seguridad, movilidad, un medio ambiente sano, agua limpia, aire limpio, viviendas dignas, transportación de ur urbano público, ausencia de segregación barrial y el derecho al disfrute y al goce de la ciudad para nosotros, para los habitantes de Guanajuato, no para los turistas que vienen, para los habitantes. Ese es el derecho a la ciudad y parte desde el patrimonio. Aquí les presento un mapa que se estuvo trabajando también eh, del polígono declarado por la UNESCO de la zona de monumentos históricos de Guanajuato y sus minas adyacentes. Aquí quise presentar esto porque hay una confusión muy grande. Dicen, es que hay tres polígonos es que se solicitó una ampliación. Yo, estamos partiendo, como les dije, desde un principio, desde la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y que está dentro de los planes vigentes de ordenamiento territorial. Entonces, como pueden observar aquí en esta parte roja, en esta crucecita roja, aquí, esta es la ubicación donde ellos tienen proyectados hacer el, el, este centro comercial, perdón, este tercer museo con área comercial y un estacionamiento para 300 carros en la memoria que ellos eh, pusieron a disposición de, según toda la, la población, está esta fotografía, de, es un render del museo, y pues imagínense esta construcción que sale completamente fuera del contexto arquitectónico, paisajístico y cultural de lo que es nuestra ciudad y que va a estar dentro del polígono, ¿Creen que sea conveniente? Como, como decían los compañeros, eh, no, no hay estudios de, de, visibil de visión paisajística, de, no hay nada, no hay nada. Básicamente nos dieron hojas de Excel con costos, nos dieron datos en, w, en DWG, que solamente personas que tienen AutoCAD o un sistema de información geográfica pueden acceder a esos datos, entonces, hay una omisión muy grande por parte del ayuntamiento al hacer esta simulación de participación ciudadana. Entonces, en esta simulación de, de, de un ejercicio de participación ciudadana, como bien nos decía Rogelio, no están integrados todos los sujetos patrimoniales. ¿Quiénes somos los sujetos patrimoniales? Pues todos aquellos que estamos eh, en, inmersos en este patrimonio. En primer lugar, la sociedad. En segundo lugar, el Banco Internacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos tienen proyectos y programas especializados para las ciudades patrimonio. Entonces, no veo por qué querer hacer un endeudamiento del municipio de manera particular. Bueno, sí sé por qué, ¿no? Es un negocio. No está involucrado a la UNESCO. Eh, debe, deben de haber muchísimas. Todas estas eh, dependencias gubernamentales y no gubernamentales deben de estar eh, inmersas y deben de estar integradas para un buen ejercicio de participación social. Entonces, en esta simulación de mesas de trabajo que está promoviendo el Congreso del Estado, falta mucho para que se pueda llamar ejercicio de participación ciudadana o de participación social. No está la representación ni de organismos ni de la, de la sociedad suficiente para ver qué es lo que realmente la gente piensa de este proyecto. La información es omisa y nuevamente está parcialmente dada. Solamente unos cuantas personas tecnócratas o que tenemos formación en, en esto, podemos darnos cuenta de, las, de la corrupción, de todo lo que hay detrás de esta jugada. Aquí les quise hacer un, es, un esquema de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues la población original que ahorita vive y hace uso en su derecho a la ciudad de un espacio público que es de recreo, las canchas de, de la estación de ferrocarril y que además es una estación de transferencia para las comunidades, ahora va a haber un desplazamiento, va a haber una lógica de expulsión por estas oligarquías y por estos poderes que siempre quieren hacer lo que ellos quieren, nada más porque pueden y porque los dejamos, ¿no? va a haber una presión o se va a ejercer una presión sobre el uso del suelo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que alrededor de este centro comercial se van a desarrollar actividades con costos altísimos, costos elevados y que se van a convertir en actividades elitistas que las personas que ahora hacen uso, uso de este espacio público no van a poder solventar. Y entonces va a haber confrontaciones Va a haber tensiones y vamos a tener barrios más vulnerables de lo que ahora son. Entre estos barrios están los barrios del Carrizo, del pueblito de Rocha, un barrio histórico como es el barrio de Tepetapa, está involucrado en esto. Entonces, este proyecto es una total contradicción a lo que los objetivos del desarrollo sustentable en su meta 11.4 quieren como una ciudad sostenible. Este proyecto no es sostenible en ningún punto. Aquí les muestro este mapa del espacio público en la parte de abajo, es lo que hay en la actualidad, es el espacio público de recreación, las canchas del CODE, aquí por un lado hay otras canchitas, están los pastitos y está la estación de transferencia del servicio. Ahorita se las voy a poner más, pero quiero que vean estas capas, esto fue un poco de la información que nos dieron, eh, lo que se ve en blanco y en negro es lo que ellos quieren hacer. Se los quise poner así, aquí están marcadas las esquinas del CODE, para que vean el espacio que va a ocupar y el arrebatamiento que están haciendo de ese espacio. Ahora no nada más es la situación de crear un museo, es la dotación de servicios, porque al momento de que ellos quieren incrementar el número de turistas, también tienen que dar dotación de servicios de agua potable, que tenemos también un asunto pendiente muy fuerte del agua drenaje, generación de residuos generación de basura están promoviendo un estacionamiento que también va a ser un negocio como para particulares de 300 vehículos cuando estamos viendo el camino donde se hacen las zonas de, de cuellos de botella entonces nos da un, un problema de movilidad muy grande hay muchísimas variables que no se están considerando imagínense aquí donde está el Real de Minas cuando ustedes pasan por pastitos, que de repente voltean y en lugar de ver estos hermosos arcos, estos hermosos acueductos, construcciones del siglo XVI, del siglo XVII, entonces Guanajuato le entra a la modernidad y vean ahí un masacote de construcción ligera solo por, y un estacionamiento porque a alguien se le ocurrió, por un capricho voluntarioso de un presidente municipal sin principios, un presidente municipal sin la formación adecuada y que no puedes, no podemos dejar que esto suceda. Esta es mi participación de la presentación. Les voy a mostrar, si me permiten. ¿Hay tiempo a un coordinador? Sí, todavía. Si sí, eh, ¿sí pueden ver mi pantalla. Sí. sí. No, Ahí está. Ok. Este es el nuevamente el polígono. Todo está referenciado, todo está georreferenciado a diferencia del de proyecto técnico de ingenierías. Yo no sé qué tipo de ingeniero lo hizo que hizo un recorte de Google Earth, nada más, y un círculo. Eh, esto sí está trabajado y eh, tenemos la información también accesible para las demás organizaciones civiles que lo requieran. Los formatos shapes de esto ya está trabajado. Eh, entonces, vamos a mostrarles las zonas. El polígono comprende, como les decíamos, Guanajuato y sus minas adyacentes. No es nada más la poligonal del centro de los monumentos bonitos, no. También son las minas adyacentes, es lo que existe alrededor. Este manchón rojo es donde quieren hacer el proyecto, nos acercamos más. Un poco más. Este es el barrio, la, la calle del Nejayote, muchos guanajuatenses la conocerán. Imagínense, ¿a dónde van a ir a dar todos los residuos para 15,000 visitantes? Si nuestro río Guanajuato pasa por ahí, ¿a dónde creen que van a ir a dar? Pues a nuestra presa, ¿verdad? A nuestro río principal. Entonces, este proyecto es contrario a todas las políticas de sustentabilidad y todas las políticas internacionales, incluso que se han dado para un medio ambiente sano. Esta es la mancha que tenemos de, de, del proyecto. Ahí, ahí nada más se los marqué, pero sí, me voy a acercar un poco más um, para que se vea. Ahí está. Aquí está el panteón. También el panteón está dentro del polígono de zonas y monumentos, por lo tanto, el museo que tenemos ahorita, que está en su sitio original de donde han sido exhumados los cuerpos, está dentro de la poligonal de UNESCO. Con mayor razón, una razón más para conservarlo en ese lugar. Y aquí está, miren su, su proyecto. En esta desterritorialización que quieren hacer, la gente de las comunidades viene aquí porque sin preguntarles les cambiaron las paradas ya una vez. Entonces, ¿ahora qué van a hacer con toda la gente de las comunidades que vienen a esta estación de transferencia de servicios y que apenas se están adaptando a eso? ¿Los van a volver a correr o ahora dónde los van a mandar por las ocurrencias del alcalde? Entonces, pues estas son las observaciones que también se le hicieron a, la, a, la, a las personas. Voy a dejar de compartir esto dentro de los documentos también que nos enviaron. Eh, Sabemos que esto es apenas el inicio de los negocios, pero sí me gustaría mostrar, yo no soy experta en la auditoría y no me dio el tiempo para poder enviar todo. ¿Pueden ver ahí? Todavía no. ¿Todavía no? Ok. Dentro de los proyectos que nos mandaron, nos, nos enviaron una hoja con los costos. Entonces, ellos ponen que van a comprar botes de basura de no sé cuántos pesos. Por ejemplo, estos botes cuestan 4.400 pesos, 4.486 pesos. Y aquí estamos viendo que están entre 2.700 y 3.400. Bueno, eso no es todo. Esos todavía están ganando poquito. Pero, por ejemplo, estos estos de basura, mire usted, 3.861 pesos. Aquí están todas las características. Entramos a la página de, la, de, de donde ellos dicen que los van a comprar, 500 pesos, de 500 a 700 pesos. Entonces, desde ahí viene la ganancia. A mí me gustaría que los señores del Congreso del Estado de verdad hicieran su tarea, porque nosotros, esto es solo un ejemplo de todas las incongruencias que ustedes van a encontrar dentro de este proyecto mal hecho, porque está muy mal hecho, o pseudo proyecto, mejor porque ni a proyecto llega. Pues con eso yo concluyo. No, no, no, perdón, perdón, Carla, no está mal hecho. Está muy bien hecho. Sí, está bien hecho para <ríe> sus intereses. Tiene, tiene, la, tiene toda la razón en ese sentido. Está muy bien hecho para los intereses de estas personas. Negocio redondo, Carly. Claro, negocio es un redondo. negocio. Es un negocio redondo. Entonces, es la construcción de este nuevo museo y su centro, como. como eh, Comercial es un riesgo, es un riesgo y es y vulnera y está generado por el descuido de las administraciones, como decía Rogelio. Bien dicho, no solo es esta administración, también las administraciones pasadas. Pero en este gobierno, lo que sí podemos estar bien seguros es de la voracidad que tiene este gobierno municipal, la falta de ética de las empresas que contratan para hacer este tipo de proyectos. Y también hay una ausencia muy grande de las instituciones. También el implan debería de estar ahí involucra, involucrado. Deberían de saber cómo va a ser el cambio de uso de suelos, qué es lo que va a pasar con todo ese suelo alrededor. Entonces, el impacto negativo del, del, del cronicapitalismo, de este eh, clientelismo y capitalismo de compadrazgo sobre la ciudad de Guanajuato, es tan dañino que la ciudad está vista como una mercancía nada más, que busca esa acumulación del capital solamente para unos cuantos. Entonces, pues mi pregunta quedaría ahí para las personas. ¿Usted quién cree que se beneficia? ¿Para quién es esto? ¿Quiénes se benefician con estos proyectos? Y con eso cerraría. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Carlita. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro compañero Ángel Arcos. Es arquitecto, este, está muy involucrado también con todos los asuntos de la protección del paisaje urbano y siempre eh, nos aprendemos algo con su participación. Por favor, Ángel. Protección bueno, del patrimonio de monumentos históricos. Pues con todas estas exposiciones, o sea, nos ilustran a todos. No nada más a los miembros del, del observatorio, sino a todos, a toda la gente que nos sigue. O sea, es una hay una serie de irregularidades sorprendentes, a mí me sorprende mucho cómo están haciendo esto. Eh, nuestro tema principal es el endeudamiento, o sea, como observatorio, eso es lo que nosotros estamos buscando, ver este, las condiciones y, y, y los aspectos de que el pueblo de Guanajuato eh, nos endeudemos, porque somos el pueblo los que nos vamos a endeudar, para hacer un, un, un, un museo que bueno, ya con las exposiciones y los comentarios de todos los miembros y de, y de los invitados, ya, ya vemos que está totalmente fuera de, de contexto. no eh, A mí me llama, Carla tocó un punto bien, bien importante, y yo como coordinador de ICOMUS de Guanajuato, eh, me sorprende mucho cómo lo manejaron, cómo manejaron el proyecto. Normalmente, cuando se va a hacer un proyecto, lo que se hace es una justificación de lo que se va a hacer y, una, y un anteproyecto de una manera muy uh, conceptual, donde indicamos o donde se indica cuáles son los beneficios y los alcances del proyecto. Aquí curiosamente ya arrancaron primero con un proyecto, con un proyecto... Eh, que yo quisiera entender que es ejecutivo, aunque la información que tenemos no alcanza para un proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo no costó mil pesos. ¿eh? Ese proyecto tuvo un costo bastante elevado para hacerlo. Y primero arrancan por el final. O sea, arrancan por el proyecto. El proyecto es la consecuencia de una investigación, de una justificación para hacer el proyecto. Nosotros estamos viendo que no hay justificación, pero el proyecto ya está. ¿sí? Entonces, ahora ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener que intervenir, porque curiosamente Lina avala el proyecto, pero dice, pero todavía falta que las autoridades superiores, UNESCO y todo lo demás de en su opinión, curiosamente, no mencionan a ICOMOS en esa declaratoria periodística que hizo el INAH. El ICOMOS, los miembros de ICOMOS somos el órgano operativo. Los pongo un poquito en contexto. El que hace la chamba fuerte para la UNESCO es el ICOMOS. Ellos son, o sea, el organismo de ICOMOS, en este caso como es Guanajuato, tiene que hacer toda una investigación, o tuvo que hacer toda una investigación, para que Guanajuato lograra ser inscrita en la lista de ciudades patrimonio. Y esto pasa a diferentes instancias, y después UNESCO es, yendo y viniendo preguntas y respuestas, y ventilando dudas, es cuando otorga el nombramiento de Guanajuato y sus minas adyacentes como ciudad, como ciudad, patrimonio, Lumen. los que hacemos el trabajo fuerte, el trabajo pesado, somos y comos, pero curiosamente INA no lo considera, o sea, él se va a la UNESCO y se va a las, este, a los aspectos o a las dependencias federales, porque el sitio donde pretenden, y yo digo pretenden porque yo todavía no lo veo muy claro que lo vayan a hacer, ¿eh? donde pretenden eh, construir ese museo, no está inscrita o en el sitio o en la zona de, de monumentos nacionales, ¿sí? pero sí en la poligonal de la Declaratoria de la Ciudad Patrimonio. Entonces, ahí va, van a, se van a topar todavía con una serie de de limitantes y de cuestionamientos y de todo esto empezando por ICOMOS Guanajuato, y ICOMOS Internacional Mexicano, y ICOMOS Internacional y la UNESCO, para que se lleve a cabo este proyecto pues todavía le cuesta, ¿no? si, se van a, si nos van a endeudar o no nos van a endeudar, bueno, eso ya va a ser otro asunto, pero de que se pueda construir ese proyecto, realizar ese proyecto puede estar bastante complicado, o sea, yo, yo lo veo todavía así, curiosamente en el ayuntamiento curiosamente en el INA, saben que estoy como coordinador de Icomos Guanajuato y créanme que no se han acercado conmigo o sea, no me han dicho, oye, este, ¿tú qué opinas Ángel? Con la confianza que nos tenemos ¿sí? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Debieron haber desde el principio haber dicho, a ver, ¿tú qué opinas si hacemos un un estacionamiento aquí. ¿sí? Lógicamente yo tengo que dar mi opinión y tiene que estar avalada por ICOMOS México. O sea, no es Ángel Arcos el que va a decir, estamos hablando de una institución muy seria, ¿sí? la que tiene que manejar todos sus, sus asuntos. Eh, cuando no quieren hacer caso y si quieren salir con la suya, se salen con la suya, de alguna manera. Y yo les pongo el ejemplo del Jardín de Embajadoras. O sea, no embajadoras. O sea, la zona de embajadoras está dividida en dos jardines. ¿sí? El Jardín de Embajadoras ¿sí? y, este, y, y el Paseo Madero, el Jardín Madero, donde tenemos la fuente. ¿sí? A mí me pidieron una serie de recomendaciones para intervenir y acabaron haciendo totalmente lo que yo les dije. Hicieron, ¿sí? Ese jardín de embajadoras, o sea, se los pongo como ejemplo, lo convirtieron en mercado. Está lleno de puestos, sí. era un jardín. ¿sí? Le dieron un uso que curiosamente viene a ser lo mismo o el mismo criterio que el museo, que es estacionamiento, que es centro comercial, y luego vamos a poner un museo en embajadora viene siendo lo mismo entonces hacen lo mismo también me preguntaron del puente 2008, ahí mismo en el jardín madero, les hice mis recomendaciones, la primera fue no lo hagas y ahí está un puente que no sirve para nada los que vivimos en esa zona Lolita, sabemos que nunca lo usamos entonces es a base de caprichos pero aquí lo interesante es que no han hablado todavía con instituciones pero Lina sí ya emitió un comunicado al periódico diciendo, no, sí, está bien, no hay ningún problema, este, no afecta a la visual, ¿no? pero todavía faltan a otros organismos, entonces aquí todavía le falta, ¿eh? o sea, todavía falta esto, el endeudamiento es un tema, el proyecto es otro y la construcción viene siendo otro. no Entonces, esperemos un poquito, esperemos un poco para ver qué es lo que nos resuelve el Congreso ¿Qué es lo que, no que no resuelve, sino qué nos comenta el Congreso? o ¿Cuál es el comunicado del Congreso, si el observatorio y lo que nosotros estamos este, mostrándoles como inquietudes? Y luego ya veremos qué es lo que pasamos adelante. Sí. Gracias, Ángel. Vamos a ah. darle la palabra a Rogelio, que está por irse. Y para los comentarios finales, eh, Rogelio, si eres tan amable. Cómo no, Memo, gracias. Un comentario también que me parece pertinente en este momento. ¿no? La puesta en marcha de un museo no nada más es la cuestión de abrir un espacio expositivo, una sala de exposición. ¿no? O sea, eso necesariamente tiene que ir acompañado de una serie de actividades complementarias que le den sentido realmente a la institución, museo, los talleres, cursos, etcétera, y sobre todo una serie de personal especializado que realmente oriente y transmita el sentido de lo que es el museo. ¿no? Vamos, lo que quiero decir es que no nada más es abrir las salas de exposición y ya está. Sino tiene necesariamente que atender una cantidad impresionante de actividades que van asociadas a él. Necesita generar también incluso hasta proyectos de capacitación para su personal y para el personal que va a estar de alguna manera directa o indirectamente participando. Yo quiero hacer un comentario final para que veamos hasta dónde estamos de las cosas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en unos eventos de capacitación con gobiernos del Estado, etcétera, para guías de turistas, con el gobierno municipal, vamos, una cantidad impresionante de cosas. Y me parece que también es algo que se debería de considerar, no nada más es abrir las salas de exposición. Preguntando yo con los muchachos, con los compañeros, les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es el mejor museo? Socarronamente, pero muy atinadamente, uno de ellos me contestó. El mejor museo, Roger, es el que nos da más comisión. Eso. que ustedes nada más. ¿no? Y eso es lo que aprovecha Navarro y su familia para llevar gente a su museo. no O sea, no les interesa la cuestión educativa, la cuestión cultural, nada. Nomás que vaya la gente, que les deje 20 pesos... De esos 20 pesos le reparten al guía un buen porcentaje y todos felices y contentos. Pero estamos engañando al turismo. Hay un documento mucho, muy importante, que es la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural, en donde señala con muchísima claridad que no se puede eh, engañar a los visitantes. ¿no? Y más en este tipo de ciudades como la nuestra, que es patrimonio de la humanidad. O sea, la gente viene a Guanajuato. Porque es una garantía el hecho de estar inscrita en la lista del Así patrimonio es. del mundo. Es y si bus. les empezamos a contar mentiras, pues la gente va a dejar de venir. Incluso se corre el riesgo de perder esa distinción. Así es. De estar inscritos en es. la lista del patrimonio de la humanidad, ¿no? Tengamos mucho cuidado y vamos adelante. No, no se justifica para nada la construcción de un nuevo edificio, ¿eh? Lo podemos discutir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista museográfico. Tengo la oportunidad de trabajar 35 años, 45 años ya, permanentemente en museos, en México, en el extranjero, en muchos lugares. No hay estado de la República Mexicana en donde no haya trabajado yo. Y esto lo podemos con mucha facilidad comentar, ¿no? Entonces, hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Como dice Ángel, vamos, las cosas no están finiquitadas, ¿no? Me gustó sí. mucho la participación también de Carla. No sí. muchas felicidades nos ubica puntualmente en el sitio, en el sitio que no es propiedad del ayuntamiento, no bueno, es propiedad sí. de los guanajuatenses, es un bien patrimonial que todos debemos de defender y no tenemos por qué estar pagando 10 años el negocio que quieren hacer unos cuantos, ¿no? Nuevamente les agradezco muchísimo su, su invitación, ¿no? a toda la gente pues estoy a su disposición, Cualquier cosa con muchísima eh, facilidad podemos establecer contacto y podemos platicar amplia y tendido. ¿eh? Nuevamente, gracias. Gracias a todos ustedes. ¿no? Claro, Muchas luego, gracias. Gracias, gracias, Rogelio. Sí, bueno, este, eh, Carlos Arce, por favor. antes de Carlos está pidiendo la, la, ¿Sí? la palabra, Carlita. Perdón que ah. Voy yo, ¿verdad? Ok, no, nada más quería recapitular, recapitular algunas cuestiones fundamentales que, que se acaban de tratar aquí, que, que creo que son muy importantes y que le dan un nuevo componente a, a este fenómeno. Lo primero fue lo que comentó Paloma en relación a que gran parte del interés y de la estrategia es eh, incrementar la demanda, para los, las exhibiciones que tiene el alcalde y su familia en la parte norte de la ciudad. Esto es importantísimo, importantísimo, porque realmente lo que estamos viendo es el aprovechamiento de los bienes públicos para lograr beneficios personales, o sea, hacer negocios desde el poder. La otra cuestión muy importante la acaba de tocar precisamente ahorita Rogelio, y es el asunto de los museos. ¿Cuál es el mejor museo? El que me da más comisión. A ver, se tiene que pensar con mucha claridad y con una visión crítica de que la ciudad de Guanajuato, centro cultural del Bajío, está capturada por lo que llamamos guías de turistas. Y los turistas son capturados a la entrada de la ciudad. Esos turistas evidentemente hay, tienen que quedar bien con, con, con, con el poder, en este caso con el alcalde que se dedica a esos negocios. Y yo no sé los, los demás hoteleros que piensen, algunos pues están metidos en este, en, este, en, en, en, en este mecanismo de las comisiones, pero lo más, lo más grave que apunta Rogelio es eh, el que los turistas sean engañados y que los turistas creen que son llevados por un por un cómplice que es su guía a, a, a los lugares que ellos quieren los más interesantes etcétera cuando en realidad todo está armado como un mecanismo de comisiones y este mecanismo de comisiones está poniendo como centro del asunto la cuestión de las momias por un lado para que vean que no puedan entrar familias muy grandes, sobre todo que significan 500, 600, 700 pesos de entrada y por el otro lado, al no tener esa oportunidad, entonces se le abre la puerta a decirles, pues miren, aquí está muy caro, pero algo que es casi lo mismo, nosotros lo llevamos y es mucho más barato. Y está aquí en el norte, este, por la Valenciana, y está padrísimo, y la van a pasar muy bien. Entonces, se devela, pues, toda la estrategia de lo que nosotros hemos denominado, y tú has sido muy ferviente seguidor de ello, Guillermo, de sí. bautizar esto como un gobierno botín. O sea, estamos utilizando todo el poder del gobierno, todos los recursos del gobierno para hacer negocios propios para obtener beneficios privados, eso no se vale, eso finalmente se llama tiene un nombre y se llama corrupción política y así hay que sa hacérselo saber a los diputados para que sepan en lo que están metidos y para que sepan que en todo caso ellos sí se van a convertir en cómplices de todo esto yo creo que hay que ser muy claros. Claro. Gracias, a Carlos. Vamos a dar la palabra por último a Carla. Y, y posteriormente, Lorita nos va a hacer favor de leer las aportaciones de los que nos siguen en Facebook Live. Adelante, sí. Carlita. Muchas gracias. Este, sí, me gustaría comentar acerca de lo último que comentó el maestro Rogelio eh, de, de, y del riesgo que también yo les comentaba un poco. Hay, una, hay un documento que es un dictamen del IMPLAN de cuando se llevaron a cabo las observaciones para el PONUDED, eh, pues estaba una persona eh, como, in, eh, pues tuvo una observación muy buena, que no estaba, se tomaba el, la zona de monumentos y la poligonal indiscriminadamente sin hacer esta declaratoria o sin tomar en cuenta cuál es la declaratoria oficial. Aquí el presidente de ICOMOS Responde de muy buena manera y les dice que la válida básicamente es la, la declaratoria de la poligonal que yo les presenté aquí en los mapas, y, pero también algo muy importante. Les voy a leer, leer el párrafo que él dice en este dictamen del INPLAN. Por último, es necesario hacer de su conocimiento que en la lista del patrimonio en peligro, en peligro, riesgo del ICOMOS mundial, Organismo A de la UNESCO, aparecen en la página 53 los siguientes sitios de patrimonio mundial México. Lista todos y aparecen varias afectaciones al patrimonio de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Entonces, eh, pues una razón más para cuidar más de nuestro patrimonio como ciudadanos. Gracias. Memo. Así creo es. Que Javier, Así es Carmen. Creo que Javier quiere, quiere este, hacer un comentario antes de leer los, los comentarios porque son... Bueno, pues yo nomás como, como colofón, eh, dejar muy claro que tanto la parte museográfica, la parte cultural, la parte ideológica, la parte arquitectónica, la vinculación con organismos internacionales que de alguna manera eh, regulan y verifican que cualquier tipo de impacto eh, no altere eh, los decretos internacionales, obviamente firmados con, eh, por parte de los gobiernos mexicanos. Eh, yo quiero dejar muy claro que eh, también en términos financieros, hemos hecho eh, o hemos de, desnudado eh, que existen alternativas internas de financiamiento para otro tipo de proyectos y que sí se requiere una verificación en cuanto al, al gasto de los dineros públicos, porque tanto eh, es una obligación de ellos eficientar el gasto público, no generando subejercicios, pero también es una responsabilidad de participación ciudadana el, la verificación, pero con cifras eh, contundentes, ¿no? Y me queda claro que eh, la estructura de recaudación y el terrorismo fiscal que de alguna manera se trata de implementar en términos del policía bueno y el policía malo, yo recaudo, y no, no, nada más aquellos que deben este, bastante dinero, ¿no? Que se haga público la existencia de los pasivos, la existencia de las bóvedas de crédito, la existencia en cuanto al pago en parcialidades y amortizaciones que justo en procesos pandémicos es irresponsable incrementar por un lado la parte impositiva que incluye evidentemente la parte tributaria que incluye los impuestos, que incluye los derechos, que incluye los aprovechamientos, que incluye el gasto público como tal. La medición de impactos eh, no se trata de que yo tengo el dinero de la tesorería, el dinero es de todos, no, no única y exclusivamente de la élite en el poder, que de alguna manera está... Eh, qué bueno que se, que se eh, sacó toda esta información financiera, es obligación que esté en un portal, ¿no? Adicionalmente al propio proyecto específico eh, de la deuda, esta información eh, debe estar concentrada, ¿no? Y homogenizada. Eh, no presentar una estructura financiera o presupuestal en términos temáticos de otra administrativa, porque es necesario transparentar los gastos, transparentar los ingresos y hacia dónde va destinado. Inclusive, eh, para hacer economías, este yo supongo que una persona que tenga su Mercedes Benz, que está dentro del ayuntamiento, pues puede ganar el 50%, ¿no? Todos pueden ganar el 50% si efectivamente hay un planteamiento social, ¿no? No es un planteamiento ideológico, ni mucho menos, sino simplemente no es posible que todos los ciudadanos hayan sido impactados en la pandemia y, un, y, y cierto grupo en el poder no tenga ninguna participación en términos de aportación presupuestal, ¿no? Y lo digo, bueno, yo, como todos los que estuvimos aquí, eh, fuimos burócratas, algunos no, algunos sí, pero en un momento dado, la racionalidad en el gasto, la supervisión de los gastos es responsabilidad de todos los ciudadanos y una convocatoria al nuevo ayuntamiento, a los nuevos regidores, a los nuevos síndicos, pues efectivamente eh, yo entiendo que el proceso de acumulación de capital conforme las teorías del ciclo de vida va a ir incrementándose, pero sí de vengar eh, positivamente el ingreso y saber que tiene una ventaja comparativa que otros ciudadanos no la tienen. No es un proceso de envidia, ni mucho menos al contrario, es una racionalidad objetiva yo con esto concluyo. Porque... Gracias, gracias eh, Javier, porque ya tenemos más, dos horas quince, vamos a escuchar a Lolita nada más en, en los comentarios finales. Gracias Memo. Armando Morales nos manda saludos, Francisco Vélez dice, este nuevo ayuntamiento trae la consigna de palomear todas las ocurrencias de Alejandro Navarro con vistas a su candidatura como gobernador para la cual necesita llevarse, llenarse los bolsillos. Leonora Villegas, en el proyecto y por lo tanto en la solicitud, entre paréntesis, no está contemplado el estacionamiento. La construcción y operación de este es un proyecto separado que será concesionado a particulares. Otra vez Leonora Villegas dice, es claro que el museo es una más de las ocurrencias del alcalde, ya lo hemos comentado. Mario Segoviano, no es... Es necesario un nuevo Museo de Momias en la ciudad de Guanajuato para un beneficio propio del alcalde Alejandro Navarro. Endeudar al municipio con más de 100 millones de pesos a pagar en 10 años, no al nuevo Museo de Momias. Juan Campos dice, se les olvida que a cuatro meses de haber llegado a la alcaldía, sus palabras fueron, para eso soy el presidente y hago lo que quiero y me vas a aguantar seis años, cosa que va haciendo a costa de las dádivas a la ciudadanía. Leonora Villegas. Paloma, ¿la estrategia que utiliza la autoridad municipal está en crear deficiencias en el museo original para justificar el proyecto? Es una pregunta, Paloma. <coughs> Leonora Villegas dice, gracias Javier Esparza por tu análisis muy claro y contundente. Leonora Villegas. Exacto, Javier. Le hicieron el trabajo al ayuntamiento y al Congreso. Luis Arce dice, las momias no les, no les importa. El monto de la obra y el clásico moche 20% son el interés del fondo. Leonora Villegas, saludos al doctor García Espinosa y, y pregunta, pero ya, pues ya se fue. ¿Qué opina de mantener en vertical, entre paréntesis de pie, a las momias siendo tan frágiles? ¿Qué opina de solo exhibir algunas y las demás se depositan en un espacio, en un espacio idóneo dentro del museo para coadyuvar en su conservación para fines educativos y científicos? Era pregunta para él. Juan Campos, Javier, muy buen análisis. Lo que nos hace falta a la ciudadanía es involucrarnos más en lo que pasa en nuestro municipio. Fernando Zamora, ¿podríamos conocer algunas de las normas que menciona Javier que deben observarse? Es pregunta, Javier. Irma Ramírez exactamente, los felicito por ese análisis tan claro, ese señor llamado presidente municipal es aberrante su actuación, es una persona egocéntrica, que lo único que le interesa son sus caprichos <coughs> perdón son sus caprichos vamos a ver qué tan éticos son los diputados, pero vemos que se protegen entre ellos y el pueblo, el pueblo no les interesa, no debemos de manifestar nos debemos de manifestar como pueblo, que respete sus acentos así dice, que respete más su cultura y sus raíces eh, Armando Morales por favor no se olviden de tratar el tema del hotel del exalcalde Eduardo Nav ¿cómo se pudo apropiar de ese terreno el señor Eduardo? Pregunta Leonora Villegas, Carla Navarro declaró que el proyecto está fuera de la poligonal, ya le respondí Le propongo que, que obviamente sí está dentro de la poligonal que ya se investigó y, y Carla dice, Navarro declaró, Navarro declaró que el proyecto está fuera de la poligonal. Ya se chico, si está, si está dentro. Eh, Leonora Villegas dice, arquitecto Arcos, es claro que el delegado del INA en Guanajuato está de adorno. Enrique Avila, Avilés, está muy claro que de lo que se trata es, de un nuevo centro comercial. El 75% de la construcción es de uso comercial, 53 locales y el 25% para las momias, ocho salas. Leonora Villegas, sería muy trágico que el Congreso aprobara el endeudamiento basándose en un proyecto, entre comillas, incompleto y apoyándose en una justificación ilusa como es la reactivación económica. Enrique Avilés, una cuestión grave es la intromisión en el polígono pa patrimonial que pone en peligro la inscripción de Guanajuato en la lista del patrimonio mundial. Ya lo, ya lo comentó Carlita. Está muy claro de lo que se trata. Eh, Carla dice que está totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Enrique Aviles. Miki Miki nos manda saludos y dice, el peor presidente y ayuntamiento de Guanajuato, una vergüenza. Yo ya lo he comentado, una vergüenza. Y tito, tito, tito. una vergüenza nacional y el tiktokero de Guanajuato recientemente Enrique Vilés dice recientemente la ciudad de Liverpool fue sacada de la lista de ciudades patrimonio de la humanidad por la construcción de edificios modernos bueno pues eso es lo que eh, son los comentarios que hace la gente que nos está siguiendo que son muy válidos y que creo que no hay ni uno a favor del endeudamiento ni de la construcción del nuevo museo eh, ya para terminar, eh, yo comento, efectivamente, esto es un negocio redan, redondo y, y pues para llevar dadivas a, a los suyos, con, como decía el doctor, eh, referente a que debe de ser cultural, educativo, etcétera, y verdadero que se hable con la verdad, donde en el conchero ponen momias de cartón. Y bueno, eso sea, no, eso es terrible. Eso Gracias, Lorita. Gracias, Lolita. Le damos la palabra por último a Paloma Robles, que la está pidiendo. No se escucha. No se escucha tu micrófono. Paloma. La comunicación no verbal dice que está de acuerdo con todos nosotros, que se dice. Hizo... <risa> eh, como en las transmisiones, no lo voy escucha. a hacer con señas para este. Creo que tiene algún problema de, de sonido, ¿no? Así Luego, es. Ya hay que parar, ellas mucho. Sí, claro, es, muchas gracias programa. a todos. Excelente programa. Muy buenas tardes, eh, espero que programa. tengan un buen provecho. Y este, le avis avisamos que el observatorio va a estar en el, en el Congreso dando su participación el próximo martes a las 10.30 de la mañana. Hasta la, dentro de ocho días a las 11. Felicidades por el buen programa. Día. excelente. excelente.